Buenas Noches familia de bolsillo, día viernes, nos vestimos de etiqueta entre comillas, tenemos un gran invitado internacional desde la República hermana Argentina. Muy buenas noches también mi querido Felipe. Buenas noches FedEx. Buenas, Darwin. Sí. Uh, bueno buenas noches para vos Darwin y para Felipe y para todos los estimados. Eh, ahí viendo, así que un placer estar acá, gracias por invitarme No, gracias a ti por aceptar esta invitación considerando eh, lo que, entre comillas, tú has investigado y obviamente lo que haces con tu canal de, de YouTube y tus redes sociales que, a ver... Lo que vamos a tratar hoy día, chicos, y espero que vayan compartiendo la transmisión, porque recuerden, estamos en un horario especial para que todos los que están deseosos de... No sé si podríamos decir que vamos a tener una, una respuesta de estas increíbles eh, incógnitas del universo, pero sí por lo menos adentrarnos a ellas, que eso es lo más interesante... Y para, y para esto, chicos, nuestro querido amigo Félix que, a ver, Félix para que los chicos y la familia de bolsillo te conozca, eh, tu edad, quizás los años que llevas en, en, digamos, en esta búsqueda de conocimiento, y cuáles son tus futuros proyectos primero que nos adentremos, ya de lleno a la conversación, por favor. Bueno, mira, de, de investigar, o sea, daño de investigar y estar en esto son más de 20. Eh, o más. Imagínate, mi primer o sea contacto con las redes y difundir, que bueno, antes no se llamaban redes sociales, pero bueno, con el ¿Eh? Internet, diríamos. Es en el año a partir del 98, más o menos, que empecé con eh, la, co la página Córdoba Paranormal. Pero ahí era difusión de temática OVNI y Fantasma. ¿Por qué? Porque eso siempre me atrajo, porque bueno, de chico tuve experiencias, muchísimas. Pero de grande empecé, obviamente, como digo, bueno, seguro que hay más gente que, que ha vivido cosas como me viví yo. Entonces me interesó la parte del periodismo paranormal, diríamos, del periodismo de anticipación. Entonces empecé a difundir. Uh -huh. Después, en el año 2006, 2007, por ahí, empecé con el blog Despierta Córdoba. que En realidad ese blog empezó de casualidad, porque antes un amigo me contaba alguna historia o alguna experiencia, ya sea... Le pasó a él o a otra persona, entonces, o me tiraba alguna información, entonces guardaba, escribía todo en ese blog, pero no sabía que otra gente leía ese blog. Después me empecé a fijar en las visitas y, y de la nada tenía 10.000, después mil 100 después un millón, que ahí digo, ¿qué pasó acá? No entendía. Después 2 millones, 3, 4, 5, hasta los 6. Entonces, bueno, era un montón de seguidores. Pero esto en la época del 2007 hasta el 2015, suponete, o el 2008, eh, no, 2018. Uh -huh. eh, entonces, uh -huh. bueno, ahí empecé a difundir ya el despertar de la conciencia, obviamente con la temática paranormal. A mí siempre me gustó todo lo paranormal de los extraterrestres, de otras dimensiones, bueno, todo lo que abarca lo paranormal. Entonces difundía mucho. Y claro, ahí como había tantas Personas que me escribían Desde México Desde España Desde lugares de Estados Unidos, muchísimos de Argentina Bueno, de Chile De Uruguay, de Colombia de Perú. Entonces me lo empecé a tomar Cada vez más en serio Pero claro Ahí empezó la parte de investigación Y de difusión Pero empezó también la parte De, él, de volver a reconectar Porque a mi vida la separo En tres etapas la etapa de conexión, que es en la niñez, la etapa de la desconexión, que es la adolescencia. Desconexión, digo, porque, bueno, esa, esa etapa no era el contacto directo o a través de, bueno, de distintas cosas que utilizaba en esa época para, para contactar o que utilizo. Entonces, no estaba ese, ese contacto. Y en la etapa adulta. Ahí empezó lo que le llamo la reconexión Entonces bueno, en esa en esa etapa empezó la, la de meditar Pero yo no era que meditaba siempre Porque estaba en un estado de frecuencia muy mental Porque obviamente quería buscar las máximas noticias posibles Para subirlas al blog Entonces no tenía mucho tiempo y ni estaba en ese estado de, de relajación No podía alcanzar ese estado Pero cuando lo alcancé Y... Y bueno, y, y se me empezó todo esto que le llamo lo de la reconexión. Es como que eh, me dediqué muy de lleno a esto y al blog no. Está bien, en, en el año 2011, por ahí, 2010, 2013, bueno, en esos años uh -huh. empecé a, con las terapias holísticas, Reiki, después Frecuencia del Alma. Entonces estaba entre las terapias, el blog, la parte terapéutica, pero... Es como que el blog, para llegar a esa conexión, no me daba el tiempo. Así que en el 2010 algo, como conté, ya directamente dejé ese blog y empecé con esto. Uh, primero a, a, a hacer las prácticas, a meditar, a conectar desde otro lado, o sea, más profundo. También a aceptar... El, el, porque a mí supuestamente cuando empezaba a reconectar y me bajaron un nombre, como venía del, de la etapa de la investigación, yo digo, acá me está dictando un, un, un, un fantasma, una un entidad oscura, me, me, entonces como que empezó una etapa también de, de probar el método, de, de hacer estas cosas que, que estoy haciendo, yo fui mucho de... De la teoría, pero fui muchísimo más de la práctica. Nunca me quedé con la teoría. si Suponete ahora que también hago transcomunicación instrumental. Yo me enteraba de las psicofonías pero en vez de quedarme en testimonio que veía por ahí o que leía, yo iba y lo hacía. Y esa etapa de... de en la adolescencia también he tenido... Jugamos el juego de la copa, encontramos un libro y hacíamos eso. Y nos salía rimal. Entonces eso fueron... También eh, como que me iban orientando, viste, el interior mío, los guías espirituales, los maestros, como le quieren llamar, pero es parte del camino que fui teniendo, viste, para llegar a lo que hago ahora, porque me he pegado mi buen susto, cuando, sobre todo cuando hacíamos cosas que no sabía bien qué es lo que veíamos. Entonces, bueno, fue un aprendizaje, esa era la palabra. Entonces fui aprendiendo de a poquito... Al, a la prueba y error Porque obviamente que De inconsciente hacíamos cosas que, que siempre digo Ya eran de otra era Entonces era como que las hacíamos De manera inconsciente Bueno, y, y acá estoy Empecé con, a bajar información para, para el primer libro Que es la vida En las dimensiones espirituales superiores Y que en ese libro, como siempre me interesó el tema de la vida más allá de la muerte, me bajaron información que no era tan, tan común o, o, o más de lo que ya había leído. Entonces, viste, como que me, me, bueno, me puso las pilas y empecé a, a, a escribir ese libro de a poquito. Y bueno, después salieron, como, como mencionaron ahí, lo de YouTube, digo... Debo ser el, el, el que hace videos de YouTube, el, el, el que menos constancia tiene, porque estoy haciendo mucho para eh, Spotify y es como que todavía no. Mm, yeah. eh, pero bueno, trato de, de, de, de compartirle a la persona algunos podcasts también por, por YouTube, y bueno, así es lo que hago ahora actualmente. Así que. Entonces, eh, Fedex, eh, ¿quién es Fedex Cavalín? mira, ¿quién soy? un terapeuta holístico y un investigador paranormal, eso es lo que lo que soy, y bueno y una persona que, que conecta con, con, bueno, con lo que no se ve, con el mundo invisible, y sobre todo con mi sos superior mi esencia divina y hago terapias, así que imagínate me, me dedico a eso y de las terapias holística hago eh, revisión de la memoria interna del alma, que uno lo puede conocer eso como terapia de regresión a vidas pasadas, y registros completos del alma, que son registros acá pero a niveles más profundos. Así que bueno, hoy por hoy hago, hago, hago eso y bueno, soy un terapeuta de la investigador así que, Y bueno, limpieza de <risa> energética. Bueno, entonces, en base a tu experiencia, a lo que has vivido, es lo, el tema que vamos a tratar hoy para que la comunidad... La gente que nos está escuchando y viendo eh, Comprendan mejor A lo que queremos llegar Fedex, ¿Sabes? como Exacto. bien dijo, es terapeuta sí, Holístico uh -huh. Y él se dedica al estudio la, Al estudio en sí de materias Que van más allá de Del 2 más de 2 en 4 3, ¿no? De las cosas naturales Normales, ¿me entiendes? Eh, ¿hmm? Es que me quedo dando vuelta una, una Algo que dijo Fedex Y me gustaría preguntar Félix, tú, ah, cuando estás haciendo tu, por decirlo así, tu, el resumen de tu vida, tú sí. hablas que tienes una, como incertidumbre o este cuestionamiento que todo ser humano, o mejor dicho, no todos los seres humanos lo tienen, porque algunos viven su vida, mueren y a veces cuando están en su últimos día no entienden por qué estuvieron acá. Y, pero tú dijiste, tengo esta inquietud por, por, por lo que hay después de la muerte, eh, tú ¿Tuviste alguna experiencia eh, cercana, alguna eh, de algún familiar? Eh, ¿Qué te conecta con esta inquietud, por decirlo así? Lo primero que me conecta es que de chico, a los 5 años, ya veía a los desencarnados. Los veía como como si hoy los, los veo usted o otra persona, nada más que obviamente de otra uh -huh. manera, pero los veía... Eh, bueno, y el, pero no me asustaba porque no no los veía a lo mejor como lo veía el niño de sexto sentido que se asustaba. Entonces Y no era tampoco a cada rato, pero los veía. Veía también... Bueno, una vez vi un duende, un espíritu elemental de la naturaleza. Vi a una maestra que se me paró al lado mío, una mujer de blanco. Que si Esa mujer de blanco se me paró al lado mío cuando estaba... Una siesta ahí en mi cama Obviamente que esa primera vez Que la que la vi me, tapé, me Era un niño Me, me puse la sábana hasta por acá más o menos Porque no entendía Pero bueno, a ella la veía eh, O sea, era un blanca Brillaba, tenía como Digo, es como si fuera un vestido Blanco, largo Como si fuera una túnica Pero bueno, no mm. tenía la capucha Pero bueno, era una cosa así larga y me miraba con una cara de paz, irradiaba mucho. Y si alguien ve a esa persona, a lo mejor si tiene el, es media religiosa, si la ve puede decir que es la Virgen, pero no era la Virgen. Después con los años pude averiguar que era una maestra espiritual de la constelación de Lira. Entonces todas esas cosas fueron lo que me acercaron a este mundo. ¿Viste? de Lo paranormal, como le, se le puede llamar. Pero ¿Qué sí. pasa? En mi casa, eh, bueno, cuando contaba algo, a lo mejor pensaban que, que bromeaba, para el colmo, en esa época estaba de moda los pitufos, digo, Walt Disney, o sea, todo. Entonces era como que, ¿qué es eso? ¿Creían a veces que fantaseaban? Pero se dieron cuenta que no. Porque pasa que no era tampoco tímido, era muy de hacer, bueno, era un inquieto, viste, hacer todo. Claro, entonces, viste, no... Tampoco uno, no me preocupaba mucho viste si me creían o no, era como que bueno, está bien. Pero cuando murió mi abuelo a los ocho años, ahí me creyeron porque eh, salía yo de un dormitorio y la veo a mi mamá llorando y hacía unos minutos antes le habían avisado a través del teléfono una, de una vecina, ni siquiera en mi casa, de que mi abuelo había fallecido y cuando él estaba internado cuando uno es niño, no te dicen, sí, mira el abuelo está en terapia intensiva y está a punto de morir, está hasta las manos, se está por. No te dicen eso. Entonces, cuando yo paso por ese pasillo y veo el, el dormitorio de mi vieja, la veo ella llorando y mi abuelo al lado, pero yo lo vi tan bien que creí que, que bueno, que ya, estaban, ya estaba bien, que había salido de, de ese lugar. Entonces cuando voy hasta, bueno, sigo el pasillo, sigo un living, y estaba mi abuela, y le digo, ¿qué pasa? que mamá está triste, y el abuelo también, y ahí se quedó bailada porque recién, recién había muerto, y lo vi, y a partir de ese momento, me creyeron obviamente, porque ya no había forma, después, es como que no entendía bien, bien, bien, bien, por qué también podía ver, el, sería el cuerpo astral de la persona, porque cuando las personas van a dormir, o sea, el cuerpo físico descansa, pero el alma no. El alma sale del cuerpo, bueno, a través del cuerpo astral, para ir más en detalle, pero todas las personas tienen viajes astrales a la hora de, de ir a dormir. Entonces, a la siesta sobre todo, cuando mi familia y todos nos íbamos a dormir la siesta, los veía eso salir, del, o sea, bueno... No veía el momento justo que salían de cuerpo, pero los veía ahí en el pasillo de mi casa, oh. o a veces en la cocina, y después se iban. Entonces ahí no entendía por qué podía ver. Al, los, yo sabía que el fantasma para mí, como lo le decía en esa época, era alguien que había fallecido, pero no sabía por qué las personas vivas eh, las podía ver. Entonces yo le decía el fantasma de los vivos, no entendía. Entonces ahí es como que, bueno, me entero, que me va a entender un poco, mi abuelo tuvo dos experiencias cercanas a la muerte. Él me dijo que alcanzó a tocar uno de esos túneles, o sea, el famoso túnel. Dice uh -huh. que alcanzó a tocar en uno de esos viajes, lo alcanzó a tocar y era como tocar terciopelo. Entonces, con eso también es como que, bueno, digo, existe algo más allá. Pero no me preguntaba mucho. Recién en el primer año de la secundaria, a través de un compañero del, bueno, del colegio, el padre era parapsicólogo, entonces él me empezó a enseñar y, y hacerme, viste, bueno, eh, comprender algunas situaciones, me prestó algunos libros, entonces ahí me enteré de las proyecciones astrales, de, bueno, de lo desencarnado, de un montón de otras cosas. Después ahí en, eso, en esos años hice control mental con mi madre, pero era más para entrar en el estado alfa y para estudiar, entonces todo eso después sí me fue sirviendo para... Para entender otras cosas, pero en la etapa de la adolescencia, eso de ver así directo se me había cortado, ya sea por el colegio, viste como, bueno, por diferentes situaciones que hacen que los chakras también se cierren un poco. Pero qué pasa, el, por mi sangre, viste corría el, esa pasión por todo eso que había visto y por lo paranormal. Entonces a mí me encantaba así. Con los amigos hacíamos, o si sea, había que hacer el juego de la copa, íbamos y lo hacíamos. Tuve alguna que otra experiencia, entonces como que todo eso me fue acercando y, y bueno, me gustó de chiquito. Ya de grande empezó la etapa de, sobre todo en la reconexión, ya así de sentarme, hacer sesiones espirituales de conexión. Bueno, hice también registro clásico el modo tradicional, así que un montón de años entonces, bueno, como que todo me fue llevando a, a esto y sobre todo a preguntarme qué hay más a hacer. Obviamente, Entonces, que, Sí, la, la primera vez que me, me dictaron el título del libro, viste, cuando dice logré conectar con mi maestro espiritual y me dictó el nombre del título, y la vida en, en dimensiones espirituales superiores, ahí es como que también supe, viste, a, a qué iba a apuntar. Y bueno, y de paso, yo siempre digo. Si hay alguien que hartó a los maestros espirituales, bueno, a los seres espirituales, soy yo. Porque los DNI pregunta. imagínate la cantidad de preguntas que le hice sobre qué sigue más allá de la muerte. Claro, y sobre eso quería preguntar, eh, para empezar a entrar ya en, en lo que nos junta hoy día. Tú con toda tu investigación, con todo lo que has aprendido, con todo lo que has vivido, ¿qué es para ti, para FedEx, qué es para FedEx? el alma? Mira, el alma es una porción que se divide de nuestra verdadera esencia. Porque a mí lo que me dicen, que eso lo pueden encontrar en el libro, que nuestra verdadera vida no se desarrolla acá, que nosotros estamos acá viviendo una experiencia y esa experiencia después nos sirve para juntar, viste, eh, bueno, eh, sabiduría o, o más experiencia que nos va a servir para nuestra verdadera vida Entonces a mí me hablan de esto De que nuestro, o sea, nuestro yo superior Es nuestra esencia divina Está en una dimensión espiritual O sea, otra dimensión eh, El alma se desprende Porque acá dicen que es el alma cuántica O sea, un desprendimiento del alma O sea, un desprendimiento De nuestro verdadero ser De nuestra verdadera esencia Entonces, eso que que le llaman alma cuántica, es la que viene acá a la Tierra o al lugar que sea, y puede, bueno, encarnar, es que es la que encarna obviamente, y puede estar, eh, o sea, nacer eh, como un humano, obviamente que utilizan los cuerpos, la materia holográfica, a mí ni siquiera me dicen que, que esto es un, o sea, es un cuerpo físico, pero directamente le llaman materia holográfica, o sea, Dice que somos un holograma pero de materia Entonces, este vehículo que tenemos, que nosotros conocemos como, como cuerpo humano Está, diríamos, comandado o manejado por el alma Que sería eso que se desprendió para vivir la experiencia Que que, bueno, que, que elegimos vivir de manera, de manera voluntaria Entonces es un desprendimiento de nuestro verdadero ser De nuestra verdadera esencia ...de nuestro yo superior... ...como también se lo conoce... ...entonces eso es el alma... ...por eso es una parte consciente... ...de nuestra verdadera esencia... nada más que vino en este caso aquí en la tierra... ...para vivir una experiencia... ...y a mí siempre me dicen que... ...el tema de las encarnaciones son voluntarias... ...pero todas son voluntarias... ...entonces... ...todas las encarnaciones sirven... ...para bueno que esa experiencia... El, ...nuestra verdadera esencia... ...o sea nuestro yo superior la vas acumulando, porque bueno, así va también evolucionando, se va iluminando. Siempre a mí me dicen que, que ascender es evolucionar, por eso me van hablando siempre sobre la evolución del alma. Bueno, el, camino, el libro dice el viaje del alma para su evolución. Entonces dice que a través de estas encarnaciones que nada tiene que ver con las trampas del karma. El alma va aprendiendo diferentes cosas para evolucionar bueno, y seguir haciendo el camino que, que, que decidió hacer. Porque no todas, viste, hacen lo que... O sea, no todos hacen lo mismo, diríamos, para que se entienda fácil. Pero bueno, todas las almas evolucionan a través de lo que, bueno, elijan vivenciar. Entonces, pero el alma es eso, una porción que se desprendió de nuestra verdadera esencia, de nuestro yo superior. Así que somos como... Eh, un duplicado sería una cosa así para que se entienda, pero muy chiquito, una pequeña porción. ¿Y cómo entraría entonces? Esta es una pregunta ya como más extraña uh -huh. para mí. Eh, ¿Cómo entraría o cómo entra el alma al cuerpo? Mira, eso siempre me preguntan si entra el corazón o entra por arriba. Entra más o menos según lo que me decían entre los cuatro y los seis meses. Eh, seis eh, semanas, digo. Pero qué pasa, como viene de otra dimensión, entra a través de lo que nosotros bueno conocemos como agujero de gusano. Ese famoso túnel que todos ven cuando desencarnan, dice que también lo ven cuando nacen, entonces entran a través de ese agujero de gusano que sería como una apertura de una membrana. Entonces dice que es es más, algunos ni lo ven porque Eso es como Una cuestión de milésimas de segundos Pero bueno Visto del punto de vista, lástima que no tengo la imagen Pero ese túnel que más de uno Ha visto alguna vez en, A través de alguna imagen Eso dice que es El túnel teletransportador del alma O sea, lo que hace que El alma Desde esa dimensión de procedencia Original Pueda nacer en el cuerpo, viste, este humano que tenemos Que el cuerpo dice que es en realidad un, es un vehículo que nos sirve para vivir la experiencia Y después, eh, chao, viste, no nos sirve y, y bueno, tiene fecha de vencimiento, como, como decimos Pero entra a través de los agujeros de gusano O sea, de esa membrana que, que se abre Y por eso siempre digo que las madres son portales dimensionales Haciendo terapia puedo ver que el origen álmico de las madres casi siempre es el mismo que el, que el del hijo. Entonces, viste, pasa por ahí. Pero entra y sale de la misma manera. Siempre a través de esos portales que le dicen túneles teletransportadores del alma. Túneles teletransportadores del alma. Uh -huh. Yeah. Oh. Y, pero, pero, ¿cómo? Que te vuelvo a repetir la pregunta: ¿cómo entra? ¿Es por la cabeza? ¿Es por el corazón? ¿O es, o es un campo aparte? Se, se absorbe de es otra que forma. Entra, es que se unifica con el cuerpo directamente. Porque, mira, tenemos cuerpos sutiles, pero el alma entra así directamente. muchos dicen que está en el corazón, viste, que entra por el corazón, pero en realidad entra, entra todo a todo el cuerpo. No. Porque uh -huh. es el, la parapsicología está el famoso hilo de plata, entonces dice Mira. que cuando se unifica con el cuerpo, o sea, con el cuerpo humano, y bueno, empieza ese desarrollo, ese hilo, que en realidad es como un hilo etérico, como si fuera un hilo eh, invisible para el ojo físico, obviamente, pero bueno, es un hilo como, puede ser color plata, como si fuera una tela de araña, pero muy sutil. Entonces eso es lo que hace que mantenga el cuerpo, o sea el cuerpo físico conectado con el alma, pero entra directamente el cuerpo, pero no es que entra por el corazón, porque de acuerdo, bueno, a, a distintas creencias, algunos dicen que entra por el corazón, otro dice que entra por el chakra plexo solar. Yeah. El, el alma entra, mira, es como la imagen que está ahí, eso sería. El, bueno, el cuerpo astral Pero, el, o sea, por ahí si se lo divide mucho Es como que también se divide mucho el, a la esencia misma de uno Y sobre todo cuando está acá encarnada Así que el alma, viste, viene y directamente se unifica Pero no, no hay un lugar específico Porque el alma ocupa eh, todo el cuerpo después Bueno, tiene cuerpos sutiles, pero lo ocupa todo ¿Sería como eso no, el después, túnel, entonces? Ese es el famoso túnel, exactamente. Son túneles que, bueno, le llaman teletransportadores del alma. Que son eh, aberturas de membranas. Entonces, una membrana lo que hace... Esto lo que lleva es de una dimensión física, como es la tercera, que estamos nosotros, a la dimensión de procedencia original del alma, que después de esa luz... Puede ir, viste, a, a otras dimensiones. Pero hay muchos que ni siquiera lo ven a ese túnel. Porque es una cuestión de milésimas de segundos, una fracción. Hay algunos que sí, para mí, eso justamente la otra vez estaba hablando con una persona. El túnel lo ven más las personas que tienen experiencia cercana a la muerte que el que desencarnó. Por eso hay veces que hay personas que tienen miedo o uno lo puede ver haciendo viajes astrales. Yo mismo lo he visto haciendo viajes astrales. Pero, ¿Pero lo ve ¿cómo así lo ves por cuestiones de segundo? Mira, del color que lo vi era como si fuera un color medio violeta mezclado con azul y es como que pasa así o sea, como que te envuelve. Que tuve una experiencia una vez que conté un viaje astral que veía el sol y es como que veía, viste que había como, bueno, como unos espirales o algo. Y apenas como que me acerqué y de planada es como que me chupó. Y pasé del otro lado, pero en cuestiones de segundos. Y era como un lugar totalmente diferente ese plano astral. Entonces digo, oh, eso eh. es, no es que eh, se lo ve, yo lo veo así, o por lo menos eh, lo vi. No exactamente igual a la imagen que pusiste Pero bueno, era algo grande uh -huh. Como de color violeta, azul Bueno, tenía otros colores y, y es como que pasé, pero rapidísimo por el medio Pero en segundo estaba en otro lugar Pero eso de manera astral Porque bueno, hay, hay diferentes dimensiones Pero eso para que se entienda fácil Son aperturas de membranas O sea, se abre una membrana O sea, la membrana se abre ese orificio ...para que uno pueda ir de un lugar a otro... ...o sea, de una dimensión a otra... ...eso sucede con... ...los que hacen viajes... ...a otros... ...bueno, viajes físicos... ...que uno lo han visto con los Stargate... ...nada más que, bueno, acá es otra cosa... ...es como si fuera un una Stargate... ...para que se entienda... ...una puerta dimensional, nada más que esto es etérico... ...es más sutil, es otra cosa... ...pero ¿qué pasa? ...siempre veo a las personas o por lo menos las que me cuentan de experiencias cercanas a la muerte que lo ven como más lento y eso es porque todavía no desencarnaron del todo porque tienen ese famoso hilo de plata atrás conectado yeah. entonces como que alguno lo ve más rápido, hay gente que directamente ni lo ve, porque bueno hay veces que quedan no lo cruzan, hay veces que ya cuando un, una persona desencarna eh, cuando apenas sale del cuerpo, está en la cuarta dimensión. Que es una dimensión que, que ya es la misma de la composición del alma. Entonces, bueno, hay varias formas. Por eso digo, todos los casos no son iguales. Pero el túnel, para ir de una dimensión a otra, sí o sí lo pasan. Porque es, es la forma de, de poder cruzar. ¿Sabe qué? A ver. Para entender un poco mejor esto. Es... Uno vendría haciendo una versión en miniatura de lo que es realmente en un plano superior. Para poder bajar acá a vivir ciertas experiencias. ¿Nosotros elegimos la experiencia a vivir o nos mandan a vivir esa experiencia? No, es obligatoria. Igual no es que sea una pequeña, pero bueno, somos un desprendimiento del uh -huh. yo superior. Pero siempre es voluntario. Porque bueno, acá siempre digo, una persona cuando encarna en un cuerpo físico, lo que tiene es conciencia limitada, como le llaman. Entonces, uno se va condicionando porque uno, obviamente, que nace, va creciendo y a medida que va creciendo va incorporando velos, que los velos son realidades ilusorias. Entonces, hay un velo general que es, eh, así de acuerdo como le le dicen en, en el mundo espiritual, que el velo general, o sea, el, el principal que tiene el, el alma cuando encarna, es el de los papeles. Viene y dice, bueno, a ver, hoy soy Fedex, hoy es Felipe, hoy es, soy Darwin, entonces es como que esos familiares que tenés, hermanos, padres, amigos... Es como que, bueno, es todo un velo, es toda una realidad ilusoria. Entonces, es como que, bueno, es como si fuera una actuación para que se entienda fácil. Sí. Para que uno viva ese papel. Pero hay velos, hablan de velos que, que uno va incorporando a medida que va creciendo. Entonces puede ser un velo, o sea, una realidad ilusoria, que viene producto de, a lo mejor de una creencia familiar, de a lo mejor una persona es muy de alguna religión, viste entonces la familia de chiquito es como que le fue metiendo esas ideas y esa persona va creciendo con esas ideas, entonces uh -huh. eso dice que son velos que uno va incorporando a medida que va creciendo, ya sea por creencias, ya sea de este tipo religiosas o, o por ideas viste hasta política, bueno, todas esas cosas secundarias que uno va incorporando a medida que va creciendo, esos son los velos que dicen que te pueden desconectar de eh, lo que uno vino a hacer. O claro sea de... lo, lo, lo que estás uh -huh. diciendo tú, discúlpame Félix, eh, uh -huh. es que, por lo que entiendo, corrígeme por favor si estoy equivocado, eh. A mí me, me dicen, ok, si tú quieres reencarnar, reencarna, Pero si vas a reencarnar, esta va a ser tu misión O sea, Exacto. por ejemplo, tener, no sé, un negocio, un restaurante Ser presidente de un país, etcétera Ese va a ser tu objetivo eh, de vida Pero si yo quiero, reencarnar Para hacer ese objetivo Pasa que, en realidad, no es que viene a encarnar para, suponerte, bueno tener un Ser el dueño de un bar o algo de eso me hablaron sobre las misiones del, del alma Entonces, a lo que voy es Cuando una persona encarna O sea, obviamente ya está viviendo encarnado Tiene un montón de velos Que te pueden sacar de lo que viniste a hacer Hay mm. personas Las misiones no son tan... Supongo que también dice que no existe La encarnación por territorio Porque no existe el nacionalismo No existe tampoco... Eh, bueno, en esas dimensiones no existen guerras, o sea es como que están alejados de todo eso En las dimensiones espirituales, están como alejados de todas las cuestiones que aquí están en la tierra Entonces cuando un alma encarna, suponete una dimensión A mí siempre me dicen que las almas que encarnan en la tierra vienen de dimensiones espirituales De la número 6, 7, 8 y 9, de la 10 para ¿Ya? arriba no encarnan más entonces, cuando un alma encarna, dice que puede tener, eh, o sea, un propósito, que es la pedagogía dual. O sea, personas que vienen a vivir situaciones duales, que son alegres, tristes. Entonces, la persona viene y a raíz de la experiencia que le tocó dual vivir, le sirve para poner en práctica todo ese poder interno que tiene, sobre todo el poder de... ...del pensamiento, de las decisiones... ...entonces si una persona vino... ...a lo que técnicamente en el mundo espiritual... ...le llaman la pedagogía al micadoal... ...no quiere decir que esa persona... ...si vivió una situación triste... ...suponente con una pareja... ...o con, algunas, con un lugar... ...no quiere decir que esa persona... ...pase todo el resto de esa vida... Eh, ...con tristeza y repitiendo esa situación... ...porque dice que así no funciona... ...porque esto más bien es como una escuela también... Entonces uno viene a aprender, en este caso a través de situaciones duales. Porque el objetivo dice que es evolucionar. Entonces, bueno, hay almas que vienen a eso. Otras almas vienen a lo que les llaman ayudar a las almas kármicas a ascender. O sea, ayudar a otras almas que están frenadas, que tienen alguna traba, que, que no pueden ¿viste, evolucionar, que están trabadas por algo a ah, que sigan evolucionando, porque a mí siempre me dicen que ascender es evolucionar entonces una persona viene a eso y si, supónete eh, ayudar a una persona que se estancó que esa persona está viviendo una situación emocional dolorosa entonces esa persona, dicen que a través de la palabra puede darle consejos, escucharla, ver a dónde está ese origen del problema entonces bueno, a través de eso pueden ayudar a esa otra alma que se destrabe después hay otras almas sobre todo las más nuevas que vienen a vivir la experiencia que sea porque acá es el libre albedrío. entonces son personas lo mejor que son muy escépticas porque bueno no han tenido a lo mejor otras experiencias de vidas pasadas y, y se le hace muy difícil creer otras cosas hay personas que eh, creen muchísimo a lo mejor en los extraterrestres y en otras vidas han tenido experiencias con distintos seres extraterrestres con seres de otras dimensiones entonces dice que eso también a la persona la conecta con ese otro mundo entonces cuando dice cuando hay almas que son muy nuevas a lo mejor es como que se encierran en esas creencias viste de, de que no existe nada más que el ser humano y que todo lo otro son inventos o que están todos locos, entonces bueno eso y si se murió se, se murió claro o sea, pero bueno ¿qué pasa hay mucho de eso y se lo respeta porque obviamente que eh, en algún momento viste no sé si de esta vida otra, yo conozco personas que eran así y sí, mí, yo tengo un amigo que así que no no hay caso claro. no. y bueno y hay veces que tienen una experiencia paranormal o una experiencia fuerte ...y creen y otros se pasan... en esto... no... ...por ejemplo, este amigo que te comento... Eh, ...es súper escéptico... ...pero le pasan cosas... ...sabe claro. que existen cosas, pero no quiere creer... ...y no va a creer tampoco... Claro, ...pero, pero hay, le pasan. Hay, ...hay una cosa que se llama el miedo de las formas... ...entonces mm. inconscientemente... ...muchas de esas personas... Eh, ...porque me ha tocado a mí casos... ...hay personas que han vivido una experiencia, pero les dio muchísimo miedo, entonces no quieren saber nada. Hay personas que, personas que se les despertó el tercer ojo, ¿viste? De golpe, o, o personas que, porque a mí me tocó un caso, una vez una persona que quería que se le destape el tercer ojo, y después, claro, se iba a dormir la persona y al lado de la cama tenía un fantasma, ¿viste? Un desencarnado. Claro. O por ahí veía un ser interdimensional de eso que se ven como sombra. Y la persona después pedía, por favor, que se lo cierre. Y eso no se cierra. Entonces, viste el que no ve por ahí es porque inconscientemente sabe que esa experiencia a lo mejor lo va a traumar muchísimo. Hay personas que a lo mejor han tenido experiencia de niños y no creen porque tienen ese bloqueo. Y no saben que vivieron esa experiencia porque la mente lo que hace es borrer. Y eso haciendo la regresión a vida pasado vida en este caso, regresión a la niñez o la vida adulta, he visto muchísimos casos de personas que han vivido algo muy fuerte, y bueno, y se, se cierran a que hay otra cosa. Y bueno, y hay otras personas que vienen, bah, almas, que ya están encarnadas en personas siempre me dicen, Fede, decí bien qué es lo que es la persona y qué es lo que es el alma, pero bueno, eh, cuando la, la persona ya, o sea, el, el alma encarnada en esa persona que toma ese papel eh, Viene a, a una cosa, suponete, ayudar a las almas kármicas, a ascender, a a otros Pero a través de distintos velos se metió en la política A lo mejor una política que a esa persona le hace creer que su, su raza es mucho mejor ...que la otra, que su nacionalidad es mucho mejor que, que otro... ...que su religión es mucho mejor que la otra... ...o que su país es mucho mejor que otro... ...y esos se ponen lo que le llaman la lealtad negativa... ...o sea, es un velo que a esa alma la retrasa... ...entonces esa alma puede vivir toda esa vida... ...discriminando, maltratando, golpeando, haciendo lo que sea... ...atacando, asesinando a otra alma... Pero ¿qué pasa? Cuando desencarna, ese velo que se le activó, le dura lo que dura la vida esta donde estamos acá encarnados. O sea, los 90, 100 años, los 80, los 70, los 50 que vive la persona. Pero cuando desencarna, ahí recupera esa conciencia original y muchos se dan cuenta. Obviamente, si desencarnan en una frecuencia baja, van a una dimensión de baja vibración, y están ahí, porque bueno, eso también es, es importante que las personas sepan, que van después de desencarnar al lugar donde tengan que ir que nada tiene que ver con infiernos ni cosas así tenebrosas a eso van quería llegar a... FedEx uh -huh. a eso quería preguntarte eh, Quiero, ya que estamos para, hablando de estos dame, secretos, estos dame, dame, misterios para, quería segundito. completar lo de la misión sí, sí. Dale. Mira, Dale. cuando la persona vive la lealtad negativa y se da cuenta a la otra vida o a las dos vidas decide encarnar, pero llevar una vida totalmente diferente. Entonces a mí me ha tocado casos de personas que en esta vida son recontra respetuosos. Eh, porque acá lo, lo que también se tiene que hacer hincapié es que eh, lo que tiene que uno hacer es respetar a la otra alma, no violar el libre albedrío de la otra alma. Entonces me han tocado casos de personas que en otra vida han tenido la alternativa, negativa, han maltratado... Gente que era, viste, bueno, castigaba a otro por, por lo, que, lo que decían, viste, a lo mejor no estaban de acuerdo con esas ideas y hasta lo mandaban a matar. Entonces esa alma, después de esa recuperación que tiene, porque es un proceso largo, decide encarnar para vivir una vida totalmente diferente. Y hoy se dan cuenta porque hacen algo totalmente diferente a lo que es esa vida. Entonces, bueno, y está la otra que es... La de ser su propio maestro Que es de poner en práctica Todo lo aprendido en otra vida Para ser su propio maestro Entonces mm. son personas que creen A mí personas que han, dicen Yo tengo un suertón bárbaro Cada vez que tengo algún problema Siempre salgo adelante Y no es que la persona tenga suerte Sino que esas experiencias parecidas Las han vivido en otra vida Entonces han vivido una situación parecida A lo mejor a la falta de dinero Y saben cómo hacer para inconscientemente, para salir adelante, entonces bueno, ellas son sus propios maestros. Bueno, y hay otras misiones Ahora, también. Pero, uh -huh. pero FedEx, eh, mira, tengo esta pregunta dando vuelta. Estamos hablando de, de esta conciencia original o esta identidad original. Uh -huh. eh, ¿Es obligatoriamente, entre comillas por decirlo así, eh, reencontrarse con esta identidad original a través de algún suceso que te lleve a entenderte a ti mismo o dígase eh, que vengamos como desfasado que evidentemente con el tiempo como lo hemos conversado durante estos minutos pasado el tiempo te das cuenta que tienes no una cualidad sino que simplemente sabes de dónde vienes por decirlo así pero esta identidad original, entre comillas, eh, ¿cómo uno puede entender el, el significado de la identidad original? ¿Por qué? ¿Por qué lo pregunto? Porque tenemos el hecho de que tú acabas de mencionar el tema del, del, de lo que está relacionado con la mujer, ¿no es cierto? Y, este, y, este, y estos hoyos de gusano, y para contextualizar un poco y simplificarlo, entre comillas, me gustaría entender. O sea, hablar de este hoyo de gusano se, se diría que estamos hablando del momento de que la mujer nos trae al mundo, por decirlo así, y vemos este camino de luz. Ahora, en ese proceso del camino de luz, FEDEX, eh, ¿cuándo, ¿cuándo o cómo podríamos quizás, cortar ese reseteo. ¿Cómo podría ser posible que el, el ser humano cambiara la conciencia, o vamos para ese camino de cambio de conciencia, de entender que nuestro cuerpo es una carcasa, uh -huh. y simplemente nuestra alma es un cúmulo de experiencias de otras vidas? Uh -huh. ¿Cómo podríamos llegar a, ese, a, ese, a, ese, a esa contextualidad? Porque hemos estado hablando de, de, de lo que son las telas, por decirlo así pero ¿cómo podemos eh, o cómo es posible o, o nunca vamos a poder eh, eliminar ese reseteo, digámoslo así, dimensional entre comillas ¿no hay ninguna es que posibilidad? pasa que el alma hasta antes de llegar al cuerpo se acuerda uh -huh. de todo el alma cuántica, porque el Ahí todavía tiene esa conciencia original, porque el que tiene, siempre digo, el que tiene pleno conocimiento de todas las vidas pasadas, es nuestra verdadera esencia que es, está en esa dimensión de procedencia original, entonces al desprenderse esa, ese desprendimiento, obviamente que tiene esa conciencia, pero ya cuando está dentro del cuerpo se produce el libre baldrío, el libre de y el libre baldrío es olvidarse de lo que son momentáneamente. Se olvidan porque si no, viene, si esa persona vive viene a vivenciar una experiencia con todo ese conocimiento, es como que ya viste, se tendría todo servido y no la podría vivir bien plenamente. Por eso siempre dicen que las, las, las personas, sobre todo en los primeros años de vida, ahí es cuando se forman también como... Bueno, como persona, como eh, su carácter, pero los niños hasta los 8 años, 9, es como que tiene todavía esa, esa conexión, nada más que no es tan fluida como la tienen antes de nacer. Pero hay muchos niños que tienen esa conexión, son inconscientemente conscientes, diríamos. Se dan cuenta, pueden ver otros seres, porque es re común de de ver caso, después cuando van creciendo se les va cerrando también esas capacidades y hay personas que desde que nacen hasta que fallecen nunca tienen ese conocimiento de que son algo más porque bueno, no despertaron esa curiosidad o no han tenido ese suceso entonces antes era como que le era a lo mejor más difícil a la persona porque de estos, estos temas tampoco era tan sencillo hablarlos y aparte había mucha represión, hablaban sobre este tema abiertamente en algún lado y esa persona podría haber terminado y como mucho han terminado a lo mejor en algún neuro. Entonces había como no. un miedo y ahora como que está todo tan abierto y las personas ya no tienen miedo, entonces como que ahí está también la cuestión. Uno a través del libro de Valdrio, puede acceder, o sea, estando acá encarnado, a tener ese conocimiento, o por lo menos parte de ese conocimiento. Entonces eso es voluntario para todos. Y hay gente que no, no, no, no accede a ese conocimiento porque o a lo mejor tienen un miedo o tienen un velo e impuesto tan grande de la familia que, eh, bueno, directamente no ni siquiera piensan de que pueden, ¿viste?, eh, desarrollar algún don que ya tenían cuando era chiquito, o a lo mejor a, a mí me ha tocado personas que han, han tenido, viste, un, no se veían con más facilidad a lo desencarnado de chico, y cuando le decían a los padres, a lo mejor hasta los retaban, o le decían, pero no hables eso sí, eso no hay. Entonces, ahí hay muchas veces que eso es un velo, o sea, es una traba que le ponen a esa persona a través de una creencia, entonces. Siempre pasa por lo que uno quiere, porque a lo mejor ese niño, fuera de toda esa experiencia que vivió de chico al crecer, puede tomar conocimiento a través de una lectura. Casi siempre las personas entran o a través de una experiencia, o a través de otra persona, o a través de una lectura y le empieza a llamar la atención. Siempre digo, hay que también... Dejarse guiar por lo que dice el, el interior, a través del corazón, de la intuición. Hay personas que no, no le encuentran explicación por qué les atrae todo lo paranormal. Y, y a lo mejor no se acuerdan que de chiquito vieron algo tan fuerte, que bueno, les llamó la atención. Gente que ha visto un elemental, un duende, un hada, y, e inconscientemente los recuerdos se van activando a medida de que leen algo, entonces siempre dicen, la experiencia, todos nacen con el libre albedrío y el libre albedrío es, en, o sea, nacer y no acordarse, pero eso no tiene nada que ver con lo que le llaman las trampas del karma, y de los arcontes que controlan las encarnaciones, porque cuando te controlan la encarnación, ahí ya pasamos al tema, otro tema que en otra vida, para que te controlen esta encarnación, en otro día tuviste que haber eh, firmado un convenio, un pacto con un ser, un draconiano, suponete que los draconianos para la religión católica son los demonios, los seres alados, escamosos. Entonces, a mí que me gusta la espiritualidad, yo no me meto con la religión, sé que muchas veces frena la religión, al, sobre todo a las más cerradas, porque con las otras no me meto, pero... Hay veces que a través de una religión una persona le mete miedo. Y, y con el tema este de, los, de las trampas del karma y de los arcontes, si una persona en otra vida a lo mejor firmó un convenio con uno de estos seres, lo que le llaman a traer a religiones de venderle el alma al diablo, como se dice, en realidad es entregarle la libertad del alma a un ser draconiano, a un ser arconte, un exactoide. Entonces, ¿qué hace esa alma? Cuando desencarna, o sea, cuando la persona fallece, en vez de ir a su casa, a su dimensión de procedencia original que existe en ciudad, bueno, yo te mandé ahora, viste, el, esta, que no sé si se alcanza a ver... Sí, funciona. nosotros tenemos acá es que la, como te decía adelante la conversación da para mucho y tenemos acá información que nos envió FedEx eh, uh -huh. unos videos, unas imágenes, unos audio, entonces les... por dónde partimos bueno pero para, <risa> le, te quiero... termino de explicar esto entonces ¿Ya? lo que esto es, según lo que también me fueron explicando vale, De lo que fui investigando y también preguntando a mi maestro espiritual ¿Qué hace un, un ser de estos draconianos? Lo que para las religiones le dicen venderle el alma al diablo. En realidad lo que uh -huh. le están vendiendo la libertad es a un ser draconiano. O a un ser insectoide u otro tipo de ser. Entonces, ese ser te pone un implante. Y cuando la persona fallece, ¿qué pasa? En vez de ir a su casa, se va a una dimensión artificial creada por los arcontes. Entonces están ahí... Y después encarnan en donde te obligan ellos. Y cuando una encarna en uno de esos sitios, por lo general siguen a personas, suponete que siguen o creen que tal persona encarnada es Jesús y no es. ¿Cómo te, te puedes Vamos dar cuenta a... de esa falsedad, y de ese falso lugar? Te hacen, te hacen eh, hacer eh, actos de baja vibración. O sea, te hacen cometer eh, situaciones o te hacen par ser partícipes de situaciones de baja vibración. Entonces, viste, uno se da cuenta, si te mandan a hacer, no sé, rituales de sangre y asesinar a otro, no sé, no otra persona, pero un ser vivo, <coughs> entonces no es un ser, viste, no está eh, canalizando un ser de luz, o, o alguien que realmente apoye o eh, esté a favor del libro, del libro de las personas, de los animales. Entonces acá es como que eh, te hacen hacer siempre eh, cosas de baja vibración. Claro, bajezas. Uh -huh. Félix, entonces, con, considerando lo, lo último que estás comentando, podríamos hablar de que <coughs> distintamente las la, la religiones, en, en, en cualquier sentido... Las tradicionales, dígase, no no, no la, no la, las otras uh -huh. religiones, dígase la de Oriente, etc. Eh, estamos hablando que por ejemplo, por dar un ejemplo, eh, con todo el respeto que se merece la religión también, sí, sí. pero estamos hablando entonces que la, las religiones son un tanto castrante, por decirlo así, del conocimiento, porque poquito, finalmente sí. hablamos de que las pues la religiones hay, hay un punto considerado de que te mantienen siempre eh, con el miedo Porque la, la, la, la religión en, en gran mayoría Se fundamentan del miedo hacia el uh -huh. ser humano O sea, te, el albedrío como tú lo estás mencionando uh -huh. Prácticamente queda acondicionado ¿Y sí? Porque y ahí después te, uno eligen, te hacen elegir un mando, te ponen en la dualidad O sea, es como que el, el bien y el mal siempre es un lado u otro Y vos decís, no, pero... Yo vengo a otro lugar que nada tiene que ver con lo que ustedes me dicen, el, lo que le llaman el paraíso muchas veces. Pasa que, obviamente, como toda institución hay manipulaciones, también seguro que hay algunos que otros seres que le conviene que esto se mantenga, pero bueno, eh, hay más gente que, que se está dando cuenta de esto y hace su propio camino, porque acá el tema es... Eh, hacer su, o sea, lograr su propia iluminación, o sea, seguir su camino, el de cada uno, y, a, y como es uno, eh, no, o sea, no violar el libre albedrío de la otra persona, respetar, vivir todo en convivencia, entonces, sin frenar, tampoco la evolución de la otra persona. Porque ha habido casos de, de alguna persona, a lo mejor muy religiosa, que cree que el reiki es diabólico, cosas así, entonces, esa, esa cosa a veces frena también al, a la persona, viste, que, que a lo mejor dice uno, pero si el reiki es energía universal, o sea, nada tiene que ver con lo que dicen. Pero bueno, es la forma de también de, de mantener sometida a las personas, de mantenerlas duales, porque hay personas que conozco que son religiosas, pero son reabiertas, creen, porque bueno, han tomado otra conciencia y saben que el camino es otro, pero más libre, pero cuando te, te quieren obligar, viste un, a un bando o a otro, bueno cuando obligan a una cosa o a la otra, blanco, negro viste, y no hay grises, entonces como que te, te obligan viste a elegir un, un, un bando y te obligan a, a estar siempre dual y, y por ahí, hablando del tema de cómo se puede hacer para que en el mundo haya, viste, paz y que esté todo unidos y hay que dejar de lado también porque esos son intereses entonces uno dejando de lado algunos intereses personales o del grupo que sea entonces la persona viste como que se concentra en el bienestar del otro sin arruinarle la vida al, al que no cree entonces bueno son cuestiones también de cambio de conciencia de pensamiento Todas esas cosas, Fedex, salen en, en los terapias que todo esto, ¿verdad? Toda esta información, todo esto que nos estás comentando y enseñando hoy día. Eh, no bueno, tú nos entregaste terapia. unos videos, unos audios sobre... Que quizás ya sería bueno que los mostráramos para, bueno, para que, que sí. te esta mejor. Aquí tenemos una de Daniel Irala. Daniel, una esto bueno fue una hipnosis en Buenos Aires recordó una vida pasada un cántico eso es lo lindo lo que me gusta de las de las regresiones no es nada no es nada, es nada. no es nada, no es nada y nuestro continente se hundió. Y nuestro continente se hundió. Lemuria. había grandes naves oscuras negras recuerdas allá en el de el disco el disco lo recuerdas el disco el disco Wow, wow. Disculpa, Fedex, ahí nos saltamos sí, a otro sí. video. que creo que están los dos pegados. Oye, eh, ¿qué pudiste rescatar? ¿Qué se pudo aprender de esa regresión, de ese canto que está haciendo esta persona? Bueno, esa regresión. Muy, muy buena, tú? muy buena. Ay, bien, bien. Eh, tú, eh, tú, tú, muy buena. Tú porque, muy buena porque la persona, la persona oh, me, estoy oh, me, me estoy escuchando a mí con esto Ya, ahora sí. Ah, ahí está, me escuchaba sí. eh, Bueno, es una persona de Buenos Aires que, igual te digo, casi todos los casos son recordados. Nada más que acá, bueno, Daniel pudo, bueno, recordar una vida pasada, tuvo una vida como origen, un nativo. Y, bueno, y empezó a recordar eso. Entonces, a, a, yo siempre digo, la persona, a mí, bueno, me pone contento más por la persona que... Y por mí, porque bueno, uno está ahí concentrado en que la persona pueda eh, liberar lo que vino a tratar en la sesión Porque siempre el objetivo de la, de la sesión es liberar algún patrón de comportamiento o alguna traba de otra vía Pero claro, eso puede ser en la primer vía, a lo mejor un miedo esa, Hay personas que tienen miedo al agua, suponete, y no saben de dónde vino entonces, eh, como la, la segunda persona que tenía un miedo interno que estuvo en el continente de la Emuria. Entonces la persona recordó ese hundimiento. Y, y bueno, y Daniel pudo recordar un montón de cosas, me acuerdo. Él hablaba de su familia y de este cántico. Este cántico que, que acabamos de escuchar. Decía que era como una especie de, de canto eh, para quitar miedos y darle seguridad a, bueno, a esa persona que en esa vida era un aborigen. Era un cántico que le había enseñado su, su padre de esa vida. Y la persona cuando lo hace, después se sorprende porque dice, ¿y esto de dónde me salió? Y, y, y se emocionan obviamente. Y, y esto estuvo muy bueno porque... Eh, esa persona a ese idioma nunca pero nunca lo había escuchado. Y hay veces que la persona puede recordar un idioma pero estando acá, o sea, estando conscientemente en esa sesión. Porque las, lo que hace la, la, la sesión, las regresiones, es abrir el inconsciente de la persona. Pero la, la persona no está 100% inconsciente de que después cuando se despierta, no se acuerda de nada. Entonces la persona se, se sorprende de, de cómo eh, bueno, empieza a hablar un idioma que nunca había escuchado. Oye, sí, y, ahí, y en parejo, es un idioma, es realmente uh -huh. un idioma hablado, Así no es tan porreo. No está sanatiendo como decimos acá. Igual hay veces que la persona eh, escucha, viste, eso y, y lo trata... De reproducir, pero hay veces que no se acuerda el idioma 100% exacto porque es como que recuerda esa emoción, trata de, de, de mencionar esas palabras que escucha. Pero acá en este caso directamente Daniel se puso al 100% eh, eh, en conexión con esa vida y estaba totalmente mm. inconsciente y hablando. Entonces, bueno, lo más llamativo de esto es que cuando después compartí ese audio a otras personas, se re sorprendía porque a muchas personas eh, han, les ha hecho poner, como se dice acá, la piel de gallina se les ha erizado. O sea, es tranquilizante, mucho. es tranquilizante. Sí. Eh... Es un cántico, dice que era para que no tenga miedo, y uno dice acá, ¿cómo hace...? Eh, en sesión esta persona para entrar a esos recuerdos, entonces estos son la revisión de las memorias interna del alma, así se llama, entonces lo que se hace es acceder a la rueca del alma, el alma tiene un mecanismo que son las memorias activas que tiene, las memorias internas del alma, pero bueno, lo llaman las memorias activas, uno puede acceder a, a esos recuerdos. A través del inconsciente. Porque conscientemente uno no se puede. A lo mejor no puede recordar. Todo esto. Porque obviamente fue en otra vida. Pero a través del inconsciente. Sí. Porque lo que hace es activar. Esa rueca. O sea las memorias del alma. En esa especie de mecanismo. Que tiene el alma. Es como si fuera. Un, una mente. Que tiene el alma. Para que pueda la persona, a través de ese estado de inconsciente, acceder a los recuerdos. Pero no, no puede acceder, a lo mejor, a todos los recuerdos, sino los que tenga que ver con lo que vino la persona en ese momento a, a tratar. Si una persona... Me ha tocado casos... sobre <coughs> perdón, Un caso de una persona que eh, ha tenido una... Bueno, tenía miedo a las alturas, a los diques. Oh, ya, ya. Y esa persona se casó en otra vida de un dique. Entonces, es bueno, más probable, es como... sí. Sí. Lo, Lo que yo he leído y estudiado de cosas así es probable. Mm. Uh -huh. Exactamente. Hoy voy a tomar agua porque ya se me está secando la garganta. Dale, dale, bueno, dale. Tuve Qué consultas a full hoy. Eh, mira, eh, tenemos audios también. Uh -huh. Eh son cortitos duran 29 segundos un minuto eh, coloquemos algunos para ir estudiándolo con tal todo esto pertenece a lo que son los misterios del alma y que FedEx nos ha estado revelando en este momento y ya, ya nos dijo de dónde venía prácticamente la pregunta que yo te iba a hacer delante de dónde podemos sacar todos estos recuerdos dónde están y bueno lo respondiste recién eh, vamos a agregar este esta otra audio Nep a capa, nap a capa, nap capa, nap capa, nap capa, capa, qué quiere decir. Amor incondicional ese ese uh -huh. y eso ¿Sí? lo lindo también de, de que las personas en ese estado pueden traducir lo que bueno lo que están hablando y y en este caso bueno no me acuerdo qué persona fue pero bueno, a mí me sorprende, obviamente que a mí me encanta cuando hacen una regresión a día pasada y pueden recordar y sobre todo eh, hablar en, en otro idioma porque a la persona le, le hace muy bien. Sobre todo después cuando escucha ese audio, porque casi siempre son herramientas que a través del recuerdo la persona le queda para, para bueno... Si vive una situación parecida, como en este caso eh, lo que significaba, puede escuchar ese audio o repetir esa palabra. Igual conscientemente a veces le es difícil repetir, sí. pero bueno, lo tiene porque es su voz y es su recuerdo, o en este caso creo, no sé si fue un recuerdo de, de una vida pasada, porque también el guía o el maestro espiritual... ...de la persona... ...la puede... ...bueno, le, le da esas palabras... Le, ...le habla en otro idioma... ...y siempre digo... ...la otra vez me decía una persona... atrae de la glándula pineal hay... ...un traductor... ...del alma... ...y no... ...no es, no existe un traductor... ...que esté... supuestamente en alguna parte específica... ...del cuerpo uh -huh. físico de la persona... ...el alma se puede a través de las interconexiones eh, hacer eh, traducciones, diríamos porque eh, uno a lo mejor está acá limitado por eso que le llaman la conciencia universal eh, eh, la, la conciencia digo, perdón, de la limitación de tercera dimensión pero el alma cuando tiene que traducir algo lo, lo traduce porque a ese idioma lo entiende y más se accede al sí. inconsciente a esa persona yo no, te puedo... es que tiene un yo te lo puedo decir como verídico porque a mí también me pasó. Yo me hice un par de regresiones eh, con Raúl Castro, que es una persona que. un terapeuta acá en Chile. Y efectivamente es como dices tú, que tú puedes accesar a ciertos bloques de memoria, traer información, eh, hablar en esa lengua y después traducir. Y se siente muy verídico, muy... Muy real como, como estamos nosotros conversando ahora Y sabiendo las cosas que decimos Y que es, son reales, ¿me entiendes? Salen del, no sé si del alma, de la mente No, no, real. más allá y, no, no sé y, A mí siempre me gusta decirle que las personas Todas están conectadas Ya sea directa o indirectamente Nada más que la persona que está conectada Directamente es porque tiene el tercer ojo Desarrollado, entonces bueno, puede verlos ...puede escucharlos con la clara audiencia... Uh -huh. ...tiene más facilidad de hacer viajes astrales ...pero el que está conectado inconscientemente... ...o sea indirectamente está conectado... ...porque a lo mejor no lo ve directamente... ...pero va a dormir y sueña, recibe un mensaje... ...de un pariente fallecido... O, o, ...o ve ahí que está en una ciudad... viste ...o hablando con un ser galáctico... ...y después cuando se despierta... Dice, pero me pareció recontra re real, entonces esas son conexiones indirectas o a través de la intuición que tienen las personas y por eso digo, A veces acá, que acá las personas hacen mucho problema, pero todos están conectados porque obviamente están Fedex Fedex Te perdí un Fedex ah. Fedex a ver, voy a mandarle un mensaje acá. Ah, se cortó. Sí. Se te quedaste pegados. Uf. Sí. Bueno, eh, decía que todos están conectados, ¿viste? De manera directa o indirecta. Y hay personas que no han vivido la situación de golpe, o sea, en persona, pero la han vivido en sueños. Entonces, ¿viste? Esa es otra de la forma también de darse cuenta. Por eso dice, digo, a veces la persona se siente. O se pone triste porque dice yo, yo no tengo contacto Como tal otra persona Pero tiene unos contactos a través de los sueños Que no se da cuenta Entonces por mm. eso siempre le digo Cada uno tiene su contacto de acuerdo también A lo que tenga que Que bueno Que, que eso que evidenciar Lo podríamos llamar como un archivo de memoria Un archivo de memoria del alma Sería Como suponete Un, un disco externo En donde uh -huh. están Todas las memorias de las otras vidas Por eso las personas Que que vienen Y son su propio maestro y Vienen a poner en práctica todo lo aprendido En otras vidas Entonces todo eso queda almacenado Nada más que la persona viste, Mientras va vivenciando La vida no es que Tiene que recordar lo que hizo en otra Porque cada vida es diferente Entonces El tema que, Sobre todo cuando es según una regresión Accede, ya sea momentos de la infancia de esta vida o puede acceder a otros momentos Y uno dice, oh, pero eso es, es, es imposible, ¿viste? a lo mejor una persona que no cree dice que son inventos pero sí, justamente persona... Ahora Se nos fue FedEx Sí, estamos teniendo problemas Justo le hacía una pregunta de, de, de Rosario que ahí anda dando vuelta en la caja de comentarios que me lleva, Sí, me lleva está interesante esa pregunta, eh, para esta Rosaria Rosario, sí. cuánto Rosario se demora Rosario. el alma en llegar, ¿no es cierto? Sí, la otra es cómo, era la pregunta era cómo saber sin necesidad de eh, quizá alguna regresión o algún suceso, También. entender, que. Mm. Por un lado la estaba respondiendo por el tema de ser uno mismo el maestro, o un automaestro Pero me gustaría haber escuchado su respuesta de parte de FedEx Pero se nos fue FedEx, ahí está Bueno, hay otro audio más que me dejó y otras imágenes Pero esto da para mucho en realidad, es demasiado A ver, déjame hablar con FedEx Sí. Te caíste. Sí, parece que sí. Sí, se cayó. Sí, sí. Aquí oh. Vamos a ver que. que vuelva, si es que puede volver. Si, sí, démosle unos minutos. Bueno. Oye, ¿qué te parece si, si, si, podemos mostrar el material y después lo. Mira, escucha, eh, no sé si mostrarlo sin él oh, porque. Bueno. Obvio. No si se entiende, se entiende. pero hay unas grabaciones interesantes. Por ejemplo, el cántico cuando lo escuché estaba bastante interesante e incluso era hasta relajante. Sí. No, no se sentía como algo malo ni, ni invocación no, ni nada de eso. No. <ríe> Así responde. Vamos, vamos, Felipe, te tengo fe. No, parece que se les cayó la internet allá, porque tampoco me responden no. en el teléfono. Oh, Oye, uh -huh. bueno, y, y tratando de aprovechar, ¿tienes Dale. la imagen de los flyers de este fin de semana que te mandé por WhatsApp? ¿O uh, si me da un te, minuto... Te pillé, ¿eh? aquí uh -huh. a colapsar. Uh -huh. Oye chicos, eh, quiero pedirle las disculpas correspondientes pero es parte de lo que sucede en una transmisión en vivo, recordando que estábamos conversando con... Acá llegó publicados. FedEx. ¿Llegó? Se ve Bien. que se cortó. Oh. FedEx. El cable, no sé qué, pero bueno, estoy de vuelta. Mira, si nos pusiéramos conspiranoico, podríamos <risa> decir que estamos hablando mucha información de vital importancia y hay gente que no quiere que sí, sea... Sí, y, sí, y, para cómo y lo tengo Y al cable Bien, bueno, bien conectado No sé qué pasó, sí. pero bueno, acá estoy de vuelta O sea, no, no, y, y ojo, la, la teoría Que estoy diciendo no es tan loca Porque el señor Zuckerberg nos tiene Nos ve todo El señor claro. Zuckerberg nos ve todo Así que, pero sí, sí. Just, Justamente estábamos Hablando, mira eh, Como para retomar la conversación en la, en la caja de comentarios de Facebook hay una chica que es Rosario Borque y, y por lo menos me recuerdo la pregunta que leí de ella que, que decía más o menos así, ¿cómo es posible, Fedex, que una persona sin necesidad de una hipnosis de regresión uh -huh. o sin un evento que le despierte el tercer ojo o, dígase, el hecho de esta conexión espiritual, entre comillas, eh, pueda entender el hecho de que sea un alma vieja, entre comillas, o que esté conectada con otras vías pasadas. ¿No hay algún otro, o, o, es, o, o puede ser exclusivamente Mira, de nacimiento? Pasa que hay algunos que pueden vivir toda la vida, pero ¿qué pasa? Leen algo sobre Atlántida a lo mejor, o sobre Egipto, y les activa una memoria. Entonces, viste, por el solo hecho de leer algo, le puede activar. Y esa activación puede ser a través de emociones. Hay personas que sienten mucha alegría a la hora de escuchar hablar, no sé, de, de la Atlántida, suponete, o de Egipto. Entonces, bueno, a través de, de ese momento de lectura, esa persona pudo haber activado. Y hay veces que se le viene la imagen porque se le, se le vino... Y porque, bueno, inconscientemente era la obra Hay personas que sueñan, o sea, se van a dormir y creen que es un sueño y muchas veces es algo de otra vida y lo reviven a través, como le llaman, de imágenes holográficas que son a través de la mente. Entonces, bueno, hay muchas formas, pero casi siempre la persona se da cuenta a través de las, de, de las emociones o de lo que le produce a esa persona ¿viste? a la hora de escuchar hablar. A mí me pasaba de chico que veía las películas antiguas, viste de Egipto, sí. o sea, todas esas de, de la época, viste de, de las películas bíblicas. como el, sí, sí. Y esa época a mí me producía mucha nostalgia, muchas personas también... Entonces, inconscientemente, hay personas que de chiquitos se han sentido más conectados, ya sea en, a través de este tipo de películas, porque les gustaba eso, es, o, o, o han tenido mucha vida pasada en la antigüedad, o a lo mejor les gusta mucho el tema de los extraterrestres, y en otra vida no han tenido una vida en la Tierra, porque todo el mundo cree que las encarnaciones son siempre en la Tierra, y no. El alma encarna mira, en otros lugares, con otro cuerpo físico, puede ser de tercera dimensión o en otra dimensión que ni siquiera le hace falta de cuerpo. Se materializa. Mira, Así que la, es un montón de... la, la última pregunta para después pasar al material que tú le, le, le entregaste a bueno, Felipe, FedEx. Mira, de, de Jennifer. Dice, ¿cuánto se demora el alma en llegar a la dimensión 10? Mira, puede ser... Pasa que el alma... Va de, o sea, va de acuerdo al, al nivel de evolución que tenga, o de conciencia, o el estado de conciencia que, que alcanza el alma cuando, bueno, está acá encarnado, o sea, el alma cuántica. Puede tardar o de una vida a otra, o puede tardar un montón de vidas, porque a lo mejor tiene que ir a poquito. Pero por lo general, un abuelo un abuelo nuestro, un pariente que ha desencarnado, que ha fallecido, Pudo haber alcanzado su iluminación y llegar a la, a la dimensión 10 y ya se dedica a otra cosa, porque me dicen que ya de la dimensión 10 para arriba ya se dedican a otras cosas porque no encarnan más, ya son pura energía, porque no hay que olvidarse que el alma también está compuesta de energía, por más que tenga en otra dimensión, la, la forma que a lo mejor tenga les, o, o, o la forma que adopte, porque por ahí lo que puede generar confusión también es que acá no hay que olvidarse de que esas dimensiones espirituales nada tienen que ver con las dimensiones físicas, sobre todo las altas. Entonces, una dimensión espiritual, eh, un alma puede venir de una octava dimensión espiritual, suponete nivel 5, que es un estado de conciencia alto dentro de la octava dimensión. Pero ahí es una vida etérica, otra forma de vida totalmente ajena a lo que nosotros conocemos. Es algo totalmente distinto, por lo menos lo que conocemos aquí en la Tierra, porque nosotros acá en la Tierra también tenemos el, una visión más vista desde el antropocentrismo. O sea, creemos que si nosotros estamos viviendo esta vida acá, tiene que ser exactamente igual en esas otras dimensiones, porque creemos que todo es parecido a lo que somos nosotros, que es lo que estamos acostumbrados a ver todos los días, pero esto no es así en otros lados. Entonces el alma puede llegar a esos centros, porque el alma cuando desencarna llega a un centro vincuni, que son lugares donde, bueno, son como ciudades etéricas, en estos centros también hay, eh, bueno, el alma puede planear por ella misma la encarnación o la desencarnación, bueno, me hablan mucho también de la cuántica, o sea, tecnología cuántica en esas dimensiones para que se pueda desprender, bueno, cosa dice, que hasta por ahí uno le puede sonar ciencia ficción. Pero, como decidió encarnar acá en tercera dimensión, puede también materializarse en la quinta dimensión o en la cuarta dimensión. Puede también en la, la quinta dimensión, también tiene una dimensión física, nada más que en vez de ser de carne y hueso, como somos nosotros, acá en los humanos en tercera, ya es otra materia, otro cuerpo, son más de luz, es otra cosa. Entonces también hablan mucho de eso. Entonces pueden encarnar acá en la Tierra, pero también en otros lugares. Y, y ya cuando llegan a esa dimensión 10, ya se materializan si tienen que ir a otro lugar. Eh, viven en, en grandes ciudades que eh, son soles, supongo, o sea, lo que nosotros vemos como un sol acá en la dimensión tercera, en esas dimensiones espirituales, son como grandes ciudades, pero es otra forma de vida, otra cosa. Entonces, bueno, viven ahí y si sí tienen contacto con las dimensiones de, de encarnación, porque ahí serían lo que les llaman los espíritus maestros menores. O sea, si quieren, pueden acompañar, como guías espirituales a las almas que están encarnadas, o sea, acompañar el proceso de las almas que encarnan en la Tierra y, y bueno, y siendo, o sea, siendo guías espirituales, o sea, porque se transforman en lo que les llaman espíritus maestros menores. Por eso a mí, siempre le digo antes de, también de estas charlas, de que... Todo lo que aprendieron antes hay que dejarlo un poquito de lado porque a mí me lo dan con otros términos. Me dicen que ya el alma después de encarnar y de vivir todas las vivencias y todo lo que conté, ya al llegar a la dimensión 10 es pura energía. Entonces ya se considera un espíritu o algo completo, un ser completo. Por más que en las dimensiones octava, en la novena, en la séptima, ya tiene una vida A mí me dicen directamente que la verdadera vida está en esas dimensiones. Acá es solo para aprender. Y una vez preguntando por el, el tema de los espacio-tiempo, lo que para nosotros serían eh, 120 años, en esa dimensión serían 8 horas. 8 horas creo que, A veces por ahí lo tengo nota. O sea que es otro tiempo entonces eh, para nosotros se nos puede hacer eterno vivir 80 años pero nuestra esencia divina nuestro yo superior en esa dimensión de procedencia es un tiempo que pasa rapidísimo porque bueno es otra conciencia también de mucho más vibración viste, una conciencia mucho más elevada Sí, sabes que tiene razón en cuanto a los tiempos porque las experiencias que empezaron cuando niño eh, para lo, para lo para mí eran segundos, uh -huh. para el exterior o las personas que están conmigo eran horas. Yo desaparecía y volvía en cuatro horas después, pero para eso? mí eran dos segundos, diez segundos con suerte, cuando alcanzaba a escapar en el fondo. Solo hay tiempos espacio tiempos iguales cuando un cuando uno sale el, al astral y puede ir una dimensión paralela. Entonces el tiempo es igual porque está dentro de este espacio. Dentro de la tercera dimensión sería o en el plano hasta el dentro de la cuarta. Pero los espacios siempre son paralelos. Por eso también se habla de la multidimensionalidad. Pero en otras dimensiones superiores el tiempo corre de otra manera. O sea, para nosotros, porque para ellos directamente dice que el tiempo no existe. Porque ellos están ya en un lugar en donde el tiempo y todo eso se manejan. Pero siempre digo, estas preguntas las hice... Porque a mí me gusta entender, viste, o sea, el aquí y la hora, el que está acá encarnado. Y bueno, y se le pregunta, a ver, bueno, está bien, nuestro yo eh, superior, nuestra esencia divina, uh -huh. ¿cuánto tiempo tiene que esperar a que vuelva a unificarse? Porque acá dice que cuando uno desencarna se unifica con el, nuestra verdadera esencia, con nuestro yo superior, mm, y bueno, y ahí claro. sigue haciendo. Bueno, y lo que vos dijiste es muy común en los casos de portales dimensionales de personas sobre todo un caso una vez compartí en méxico que esta persona entró a una cueva y había un portal y esta persona para esa persona habían pasado cinco minutos cinco o ponerle más minutos porque no me acuerdo bien exactamente cuál era el tiempo pero qué pasa esta persona cuando salió no vio a su amigo porque eran dos los que habían ido y después esta persona cuando fue a su casa lo miraron al llegar como un como si fuera viste no sé un resucitado porque desapareció dos <ríe> o tres años oh. y esa experiencia está en internet y, y él dice que entró a un lugar estuvo en otro lado y después ¿Y volvió como si cinema porque no se ¿Sí? dio cuenta Sí, y el tiempo más... dentro de esa, de esa burbuja no pasa es como se forma como una campana de silencio, hay cierta iluminación de acuerdo al lugar donde estás y sería. Después y cuando sales de ahí y te ves con otra luz, otra oscuridad, o todo distinto, o sea, es muy raro. Y pasa que va a otra dimensión directamente, y, y es otro, bueno, otro espacio-tiempo. Acá muchos cuando hablan de las ciudades intraterrenas, de las ciudades dimensionales, creen que está cruzando una cueva y vos cruzas la cueva y ya te encontrás con otro... Bueno, con un mundo abajo de la tierra y en realidad eso son portales dimensionales que vos cruzar ya sea a través de, de, esa, de ese portal que puede estar en una cueva o en la superficie porque no todos los portales están en, en cavernas, claro. en cuevas, nada más que esos son los más conocidos Pero ¿qué pasa? Uno accede, cruza ese portal y si es que te dan la invitación obviamente... Después está en otro, en otra dimensión totalmente distinta. Bueno, tuviste unos segundos y después al regresar a esta, obviamente que el tiempo pasó. Y los casos, siempre digo que habrá de, de personas que han cruzado, a lo mejor se entretuvieron demasiado en, etra, en, en esa dimensión y aparecen recién acá los no sé, dentro de 800.000 años vas a saber cuántos años o no aparecen directamente más, porque... y eso no quiere decir que están <risa> fallecidos están en otro lugar que, por lo general obviamente que si la quinta dimensión es mucho más El tiempo es distinto que... sí, aparte es otra vibración, otra estructura, otra forma de vida bueno, en base a eso también pasan estas regresiones eh, eh, porque traemos información que está acoplada en algún lugar la bajamos y la podemos repetir de esas experiencias de vida, como por ejemplo ponemos, ¿podemos poner el, los siguientes audios? ¿te parece? Dale, dale. sí, sí, sí, porque para que... estoy, estoy metido <risa> <risa> ay, al... Ayala. Sol. ayala, ayala, Sol. ayala, Sol. ayala, Sol. ayala, Sol. ayala, Te conecta, con el todo. te conecta con el todo. Encontrar la respuesta. Oye, qué místico eso. ¿Era musulmán? ¿Fue musul musulmán? No me acuerdo que... No, esta persona... Eh... A veces dice ahí el nombre y yo me voy a acordar de que... Eh... No, solamente no... el cántico. Pasa que hay muchos que recuerdan un mantra eh, puede ser del antiguo Egipto sí. y, y ese mantra le sirve para, porque supongo que si esa persona no puede conectar en esta vida se le dice, bueno, a ver si recuerdas algún mantra porque no es que todos viste, lo que realizan estos mantras han sido sacerdotes, es personas o sea, fueron personas comunes que Tenían conocimiento de un montón, pero un montón de mantras Que les servían para, bueno, en ese caso conectar con los dioses O con lo que quieran conectar en ese, en esa vida Entonces como que ese conocimiento está Y los dicen y les sale con mucha seguridad Porque no es que dicen Ay, te va mirando, viste, para ver si los dicen bien No, acá lo lo dicen pero así sin, sin vueltas, de manera directa, y te dicen qué significa. Y aparte, a mí lo que me gusta es verle también, por más que están con los ojos cerrados, ver el cambio que les produce la alegría. Y bueno, y uno que percibe también siente esa alegría. A veces he podido ver lo que veían, otras veces no, otras veces yo, ¿cómo...? Me gustaría tener un televisor y ver lo que ellos están viendo en este momento Porque mm. es una alegría tan grande lo que sienten Y, y es tan lindo, el, sobre todo esto de los mantras O cuando sí. recuerdan algo que los conecta Que bueno, son son cosas que la persona recuerda En este caso, inconscientemente Y bueno, y les sirve Les sirve para, para bueno, en este caso para conectar en una persona que no podía conectar. Entonces ese mantra lo ayuda. ¿Y por qué se graba? Porque obviamente que eso después a la persona le sirve para que eh, en el caso que no pueda conectar lo pueda hacer, viste a través de, de los mantras. Hay veces que no es mantra, hay veces que es un regalo y, y, y le dan algo que puede ser etérico. Y le dan hasta la indicación de cómo lo tiene que utilizar. Por eso esta es una de las terapias que, que más me gustan. Y aparte porque uno acompaña a la persona. Es la que la que recuerda y, y la que vive todo esto. Claro. Está revisando el audio que viene ahora a continuación. Mm -hmm. eh, está interesante. Está... Oh, vamos, vamos. vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Dale. i am bien. Es un mantra sagrado Sí, y bueno Por eso siempre digo, por más que la persona Recuerde la perfección al idioma O lo intenta reproducir Porque ahí dice, bueno oh, apenas no está hablando en, en, en el antiguo Egipto O no, en el idioma que sea Pero la persona entra en ese estado y, y bueno y quiere reproducir viste lo que está escuchando uh -huh. y hay veces que los mantras por más que no esté en esa vida lo que vale también es la intención de cómo lo dice él, eh, utilizando esas palabras eh, hasta tarareando viste de esa manera a la persona le puede servir porque es algo que sacó de adentro bueno y tiene vibración viste es algo que bueno a la persona le, le ayuda muchísimo. Por se eso siente en la voz gusta... que está hipnotizado el tipo. Que está en trance. Sí, se siente en se siente sentido Están... ¿eh? Este, creo que, este audio creo que era de Fabián, me parece. Un amigo de Córdoba. Él ha tenido una experiencia. En una de las regresiones. Se veía ahí en otro... Bueno, también en Egipto. Y veía un brazalete. Y él lo describía ese brazalete. Y... Pero claro, él lo vio ahí y bueno, más detalles no sabía porque dice tenía unas gemas, unas piedras. Después de los meses me manda una foto y dice, mira esto es exactamente lo que vi. No. Y navegando a veces se encuentra con eso. Claro. Y, no, y lo había visto antes en las regresiones. Nada más que en vez de una piedra creo que tenía otra, pero la forma era exactamente ¿Eh? igual. Y bueno, y esas son memorias también que, que quedan en el inconsciente. pues yo siempre le digo a las personas... ...por más que uno no crea... ...mira, digo, vos miras... ...de izquierda a de derecha y todo lo que ves... ...en ese trayecto... ...si te hacen una regresión en otra vida... ...ese momento lo podés ver... ...y lo vas a ver como si hicieras una regresión... ...o sea, puede ser un flash... ...algo rápido o con detalle... ...como en, en algunos casos... ...hay veces que la persona... Eh, ...ve pero por flashes... ...hay uh -huh. veces que no ven... ...pero sienten, sienten muchísimo... A veces digo, también no te van a hacer revivir un momento doloroso, por lo menos de manera visual, viste, dos veces, pero sí te van a hacer sentir, o sea, la persona revive, porque en realidad lo, no es que te lo hace sentir, pero que lo revive. él Revive ese momento, eh, sí. Revive con dolor, pero bueno, a lo mejor ese dolor de esa vida lo está trabando en él a través de patrones. Entonces con una técnica se libera de ese dolor ¿Qué le produjo en esa vida? Entonces, bueno, esa persona se siente mucho mejor. ¿eh? Casi siempre dicen que es como si tuviera una mochila menos. O sea, un peso menos en la mochila. Perdón, así. Entonces... Debido a eso, a toda esta experiencia, hay dos preguntas acá. Mm. Oriana dice... Tengo una duda. Si yo le mando luz de sanación a una persona enferma, ¿estoy transgrediendo su karma? Pasa que a veces el karma también está como mal... Dicho, porque mira, a mí dice, me decían que lo que nosotros conocemos acá como palabra karma A veces eh, se aplica cuando una persona viola el libre albedrío de otra Entonces no es que la castigan, pero bueno, la hacen es como que toma otra conciencia Pero eh, no es que trae karmas de otra vida, sino que puede traer patrones de otras vías, Patrones de comportamiento que a lo mejor a través de no sé de una situación esa persona revivió algo que eh, esa esa ese dolor emocional le pudo haber generado una enfermedad porque a veces se producen también las enfermedades sí. a través de los dolores correcto entonces bueno es, depende es, más que todo es por patrones porque la palabra karma así como castigo dice que no es tan así es una palabra que ...se hizo conocida como si fuera un castigo... ...pero bueno... ...funciona de otra manera... ...se aplicaría como aquí se aplicaría una persona que... ...mata a otra... ...y bueno... Eh, ...existen... ...no tribunales como se le llamaría... ...o se lo conoce, pero bueno... ...es como que le hacen entrar en razón... ...de una manera... ...mucho más tranquila que acá, es otra cosa... ...de que eso que hizo está mal... ...y casi siempre el que se, el que se da cuenta... Es el ser que vivió esta experiencia y después cuando se encarna mm. dice, no, ¿qué hice? Entonces, yeah. bueno, eso se sí le llamaría sí le llamaría karma. A acá, porque funciona de otra manera. en, otro, en otro O plan. sea, no, no, en ningún momento estaría interfiriendo, para nada. No, no. No, porque uno puede pedirle... Mira, la otra vez también una persona me, me preguntaba eso. Y vos podés pedir, pero después... Eh, Viste, están que, bueno... A lo mejor eso que se conoce como los médicos espirituales del, o del mm. más allá lo pueden... Pero no es que si esa persona tiene esa enfermedad eh, por un karma, eso no. Dice que, que no funciona así. Dale, dale, dale. Y acá hay una pregunta de María Carmen, ella de Phoenix, Arizona. Mm -hmm. Ella quiere saber si la regresión se puede realizar a través de internet, sí, a distancia. se hacen por... Por Zoom o a Skype se pueden hacer. Bueno, eh, ahí tendría pues, que contactarse contigo, que nos mande sí, la información sí. y nosotros te contactamos, no hay ningún problema. Bueno, dale. ¿Sí? Ahora siempre digo, por lo menos en agosto recién se puede, porque estoy vista haciendo full los registros completos del alma, que bueno, si la persona en regresión puede acceder a esto en los, en los registros completos, que son registros acásicos más profundos, Pueden acceder a otras cosas Que bueno, normalmente no, no se da cuenta O bueno, no puede la persona así, Por esa A lo mejor falta De, de conexión profunda Claro, pero... nosotros estamos Preocupados de otras cosas en la vida cotidiana sí. Estoy preocupado sí. por el de Cerago, En realidad Sí, pero Uy. sí, sí, a partir de agosto Voy voy a, a Tomar turno Parece que es otro proceso otro Bueno, otra forma de otro tiempo, viste, para... O sea, está full, así, súper... Sí, sí, ¿Te sí. está sí, yendo sí. bien, entonces, eso es bueno. Eso es bueno, en estos sí, tiempos son pasa que siempre, digo, uno cuando eh, le gusta lo que hace, sea de lo que sea, te va a ir bien, porque ya estás haciendo algo que, que te gusta, mm. y, y no lo ves ya como un trabajo, viste, lo ves como, bueno, como algo que... Te, te divierte, te gusta. pasas bien, claro. Sí, oye bien. Eh, di discúlpame, eh, Fedex. Mira, acá hay un audio que dura como un minuto o algo. Uh -huh. Está, pero buenísimo. A ver, ¿cuál vale. es? Lo tiramos al tiro. Arte, yo mi pampa. Arte, yo mi pampa. Arte, yo mi pampa. I'll tell you, Semipampa Pampa. tell you, Semi Pampa. tell tell you, I tell you very far ¿Qué te hace sentir haber recordado este mantra? Mucha paz. A no me que lo canto. Tengo paz, tranquilidad. Me acuerdo. Bueno, él es Víctor. Sí. Fedex, tengo. A ver. Más allá de que este una es una pregunta personal, uh -huh. considerando de que prácticamente los audios que hemos estado escuchando están muy relacionados con el Antiguo Egipto. Eh, ¿Será como Egipto la verdadera puerta? A este punto de origen de las almas, por decirlo así Y pasa que, este creo, me parece que este era de conexión de, con una ciudad dimensional de América El de Víctor, Bien. pero pasa que hay muchos, no todos han tenido vida en Egipto ¿eh? uh -huh. Pero los que han tenido vida en Egipto, como Egipto era un pueblo muy metafísico, diríamos, muy abierto a otras otras dimensiones, bueno A lo La paranormal diríamos Claro, exactamente Entonces es como que Las almas que recuerdan esa vida eh, Tienen a lo mejor Más eh, Recuerdos de otras cosas Viste, que para nosotros Nos sonaría una locura como portales Pero creo que Egipto eh, sí fue un lugar en donde Muchas almas entraron Cómo lo fue también acá. Yo considero a Perú igual de importante o a Bolivia que a Egipto, porque han tenido, o, bueno, también las otras civilizaciones como la de los Mayas o, o las nativas uh -huh. de América del Norte, entonces han tenido todas esa, bueno, ese acceso, al igual que también las de Europa, las más antiguas. Entonces para mí fue en todo, pero Egipto, obviamente que al ser más estudioso de este tema y al aceptar más es como que bueno eh, hay más recuerdos de personas que han vivido para mí me han tocado casos de personas sobre todo con los registros del alma que han vivido en Grecia o en Macedonia o a lo mejor en lo que es actualmente Inglaterra y han tenido mucho contacto con otros tipos de seres como los espíritus elementales de la naturaleza o con venusinos, te hablan directamente el pueblo egipcio de acuerdo a las regresiones, bueno, y a, los, a algunos de los registros que hago, tenían mucho contacto con los felinos, seres felinos, ya sea de Sirio, felinos de Orión, eh, hasta felino, felinos de Lira, tenían contacto con seres de cabeza alargada, los, también los de Sirio, que uno lo ve y... Y para nosotros nos puede parecer muy raro, pero esos tenían contacto. Igual no para... Ojo que a mí, to... mí suponete nunca me tocó un caso de alguien que diría que era o un faraón, gente que han tenido vida de escultores, comerciantes, parteros, campesinos, personas que pintaban en Grecia, personas que enseñaban literatura o que... No sé, eran comerciantes, hay de todo. ¿Te ha tocado alguna vez, FedEx, <coughs> disculpa, eh, toparte directamente con una persona que su alma no es de acá, no es como humana, es por decirlo de alguna forma, un ET metido en el cuerpo de un humano? Pasa que siempre digo, casi todas las almas, y me atrevería a decir que casi que todas en realidad, su origen álmico es de afuera entonces casi todas eh, sobre todo en regresión bueno, ahí les es más difícil porque recuerdan pero están todavía conectados te pueden decir algo pero lo que sí pude ver que hay muchísimas almas que vienen de Orión o sea, de Cinturón de Orión de cualquiera de las estrellas que existen en Pleiades de Sirio de Sirio menos, eh, pero de Andrómeda entonces, el, el alma ya tiene esa conexión, ¿viste? Cósmica, diríamos, para uh -huh. que se entienda. Ya tiene ese origen. Entonces, eh, para mí casi todo... Por eso hay un video que tengo que habla sobre las almas extraterrestres, en, entre comillas, en la humanidad, aquí en el planeta Tierra. Pero así de recordar, sí, me tocó el caso de personas que han recordado una vida en Venus. O decir, Venus, que... Bueno, Venus en la cuarta dimensión, o en lugares mm. que, que acá ni existen. O sea, va, nosotros no tenemos conocimiento y en tercera dimensión no existen porque era otra dimensión como la cuarta. Entonces sí me ha tocado casos. Mm. Mm. Quería saber un poco de eso porque es interesante, es un tema que me llama la atención bastante. De esto me he cuestionado mm. mi propia profesión algunas veces porque quizás sería bueno seguir otros patrones. Otra, otras cosas sí pasa que uno Mira, una forma de darse cuenta Siempre digo, Chicos eh, Miran las estrellas Las miran Y sienten nostalgia mm. Y después me he dado cuenta Porque de hecho uno hace un registro Y una persona Sin que ella me haya dicho Viste antes, mira sí, miraba mirá las tres marías O sea, el cinturón de Orión Me decían, sentía eh, bueno, nostalgia como que quería volver a mi casa pero claro, esa persona no sabía por qué miraba esas estrellas sobre todo esta que era el cinturón de Orión entonces bueno, es como que, que ya tienen inconscientemente esa conexión viste ese, tienen ese contacto indirecto, como les digo ¿viste? inconsciente entonces hay formas o hay algunos que leen y, y empiezan a emocionarse y dicen, uy, pero esto y bueno, y no se dan cuenta, se dan cuenta cuando desencarnan Obviamente. Claro. Justamente uno se da cuenta después. Yo, yo creo que es eh, así Nos queda un audio. Pero bueno, ¿Lo siempre tiramos? digo, no hay que... Dale, dale. Ahora sí. me voy a buscar agua. Porque ya se, dale. Se me está acercando. Dale. Y, eh, les pongo ahí una pausita. Tranquilos, y... tranquilos. Ya. Dale, dale. Anda, no más tranquilo nosotros te esperamos. Hoy está bien interesante para hacer un día viernes sí, una, final un, de semana. Conversatorio, un conversatorio bien, bien profundo hoy mientras que vuelve el FedEx eh, hagamos ¿también? eso compadre sí sí sí sí sí sí aprovechando aprovechando que, que nuestro amigo nuestro invitado Chan, Chan, chicos, bueno, eh, ustedes ya saben, todos los fines de semana tenemos actividades distintas o historias nuevas y este fin de semana no es la excepción, vamos a tener un interesante random paranormal bautizado Lugares Malditos, vamos a recorrer la zona norte de, de nuestra capital y con historias nuevas y lugares interesantes. Les voy a dejar un puro adelanto. Tal vez recorramos este misterioso lugar donde nace la famosa leyenda del hombre del cabeza, Chancho. Ahora, mi querido Felipe, puedes mostrar el segundo flyer que obviamente chicos, para inscribirse, pueden hacerlo al más 569-646. 95442 el valor de la inscripción o aporte tiene de 4 pesos ahí está y continuamos una segunda parte chicos porque la recopilación de la, de la historia da para un fin de semana completo de random donde vamos a estar visitando junto al equipo de crónicas de bolsillo Así que volvemos con nuestro invitado, chicos. Recuerden, más 569-646-95442. Ya, Estamos. mi querido. Bueno. Ya ahora sí. Y bueno, ¿viste como te decía? <ríe> bueno, los viernes hablo... Eh, estoy con, con la devolución de las terapias, así que me las pasé mm. hablando hoy. Así que bueno, estas horas ya como... <ríe> Pero bueno, acá estoy todavía... <ríe> Se te, agradece, se agradece Nos te agradecemos la, la, la buena disposición, la gentileza y sobre todo la humildad te, te pasaste, bueno, eres una persona bien amena, bien simpática eh, No eres mezquino, se nota, no eres mezquino, compartes conocimiento Haces un ah, esfuerzo de forma desinteresada para que, otro, para que otras personas conozcan y sepan cosas que no están quizás al alcance de todos ¿Me entiendes? Entonces te lo agradecemos enormemente tu participación. Y bueno, acá tenemos bueno, el último audio para que lo pasemos. Ah. Eso suena extraño, es como... Sí, y hay veces que los mantras no son, viste, de un idioma terrestre, diríamos, vienen de, de otros lados Entonces este sí, no me acuerdo bien de qué lugar, pero la persona, viste, lo decía y Uy, pero hubo caso también de, de que me describían lugares, y con lujo y detalle, eh en dónde estaban, cómo, cómo se, se se veían ahí, qué cuerpo tenían. Hay algunos oh. que no se ven, que el, el cuerpo físico, porque, bueno, tienen un miedo a la forma todavía. Yo creo que muchas veces a la persona la frena el contacto porque al tener miedo viste, a otra forma que no sea la humana, <ríe> le, le puede generar viste, un susto muy grande. Sí. Y... Ese, ese miedo es producto de un velo. Porque vos fíjate, los niños no tienen miedo. Por lo menos en, en la primera etapa de la niñez. No tienen, muy, eh, no tienen miedo porque es como que todavía mantienen esa inocencia casi la misma de la inocencia que uno tiene en esas dimensiones. Porque vos fíjate, niño cuando empieza a tener miedo. Cuando ve películas de terror. <coughs> cuando le dice no hagas esto porque te vas... Te vas a llevar el cuco, te va a asustar el cuco. Entonces ahí, esos, bueno, esos se llaman velos, que son realidades ilusorias que va adquiriendo por distintas creencias o en este caso por algo que le impusieron. Entonces hay muchos que, que no tienen ese contacto porque tienen internamente miedo. Entonces, eh, eh, bueno, es, se entiende, viste, en algún punto, porque obviamente. Si uno se crió leyendo todas esas cosas o con o viendo películas de, de terror inconscientemente, ya uno reacciona así. Y lleva un tiempo... Porque eso como si fuera un programa que se instala a la persona a medida que va creciendo. Y desprogramar ese miedo lleva un tiempo. Por eso claro. la, hay muchos seres que saben, ya sea por el aura de la persona o el campo electromagnético de la persona... Saben quién tiene miedo y quién no. Por eso hay personas que tienen más contacto que otros. Por más, que, yo conozco gente que decían que eran amigos, sí, son amigos. Que al principio, viste, dale, sí, sí, sí, porque a mí cuando le pasan salieron corriendo, pero kilómetros. Porque bueno, viste, una cosa es decirlo, viste, o, o llenarse, viste, de video de internet, viste. Y, y opinar en base a lo que ve. Y otra cosa muy distinta es vivir esa experiencia. Claro, y, justamente. Porque bueno, siempre digo, no hay una cosa es que te la cuenten y otra es vivirla. Entonces hay gente que a lo mejor no está tan preparada para vivirla. Y se seguían mucho por lo que la cuentan. Porque hay que también tener en cuenta que no todas las experiencias son iguales. Y hay personas que a través de una experiencia mala que han tenido, porque obviamente se asustaron y, y le aconsejan a otro que no la tengan pero porque lo que están haciendo es proyectar ese miedo que tuvieron lo proyectan para que otro no tengan esa experiencia pero no quiere decir que si una persona vivió una experiencia mala viste negativa fea la otra persona vuelva o sea va, tenga que tener la misma experiencia fea y negativa entonces las experiencias son diferentes también de acuerdo a la vibración de la persona. Si una persona mm. es, suponete, eh, mala, mala entre comillas, ¿viste? O sea, que siempre quiere pisotear al otro, que lo quiere engañar, lo quiere estafar, o sea, vibra bajo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Esa, esa persona nunca va a tener un contacto, lo mejor, con un, un ser de alta vibración, si no va a conectar... Con algunos grises, con algunos seres <risa> negativos, porque bueno, están en, se atraen. Con lo bajo de lo bajo, con, con los patanes <risa> de, la, de la, los matones. <risa> y sí, porque bueno, siempre se dice que los grises son entidades biológicas que no tienen sentimientos. Entonces por eso en el caso de las abducciones, al que se ve ahí en la camisa, le pasa re mal porque bueno los otros no saben cuándo le duele entonces le están ahí viste bueno lo están operando entre comillas okay. operando no viste le están pero bueno que es muy distinto de las operaciones de los de los llamados médicos del espacio médicos espirituales que son seres que hay veces que sanan a otras personas y después uno viste dice ah es un milagro pero en realidad fue que otro ser lo, lo ayudó, ¿viste? Porque bueno, por el motivo que sea. Hay veces que, que yo cuento ahí de una persona que tenía un... Bueno, estaba muy enganchado en un vicio, el hijo, y la madre siempre pedía asistencia, ¿viste? Que, que lo ayuden. La madre sí estaba en, en, en esto, o sea, estaba en el despertar, bueno, ella estaba más en la metafísica, y el hijo le contó una vez que aparecieron... Tres luces, y después esas luces se materializaron, tomaron la forma, viste, que, que bueno, que, que toman en algunos casos, y esos seres luminosos empezaron a irradiar a la persona con energía, o sea, sobre el cuerpo le iban haciendo, viste, una limpieza, ¿Mm? y esta persona se, se sintió re bien. Eso te hace una limpieza. Después, bueno, está en que esa persona mantenga esa limpieza, pero eh, fue un cambio pero notable. Y, y la madre a mí me lo contaba súper emocionada. Y eso no fue porque ni que hizo una regresión ni, ni un registro. Fue algo que ella pidió. Por eso siempre digo también, no hay que tener miedo a pedir. O sea, uno pide viste sanación por otro. Y, y bueno... Uno tira esa intención. Después, bueno, no. si la sanaron o no, no depende de esa persona, ni tampoco de la otra, ¿viste? Se da por otros otros factores. Pero no a mí me pregunta a veces, ¿está bien pedir o está mal? Yo siempre digo, bueno, ustedes pían, por más que les parezca bien o mal, pidan, porque no, no pierden nada, ¿viste? Y en algunos casos lo ayudan. Entonces, es se recomienda. Mi, mi, mi querido Fedex, Quiero agradecerte porque también queremos hacerte descansar, tú mismo lo has dicho en reiteradas oportunidades en la entrevista, que ha sido un día largo eh, ver la posibilidad de invitarte nuevamente porque... Sé que van a quedar varias preguntas después de esta... Hay mucho, hay mucho, sí. demasiado, no se pueden pasar. Hay mucha la información, se sí. mucho el tema, es como para hacer una serie, güey. Sí, sí, ahí. Porque es finalmente, imagínate, ya partiendo de que sé que voy a cortar la transmisión, voy a llegar a mi casa, voy a quizás a ver nuevamente el programa, porque siempre lo veo, siempre reviso los programas, y me van a empezar a aparecer las preguntas... Y hacer algo... Lo, lo único que puedo, puedo agradecer, más allá de, de, de tu gentileza y de tu humildad y tu, y tu disponibilidad de haber luchado contra la tecnología para que estuvieras con nosotros no una sino dos veces, cuando Sandu quedando pegado, por decirlo así, la señal, que eso te lo agradezco mucho. Bueno. Eh, quizás con Felipe que tú has tenido un contacto más directo. Eh, programarnos quizás para unos meses más adelante y tener nuevamente esta conversación porque de verdad yo sé que los chicos que están viendo eh, que están en la caja de comentarios le está dando vueltas muchas muchas cosas sí. muchas preguntas, es como imagínate sí. una pregunta que podría quedar pendiente, yo creo que quede pendiente una pregunta por lo menos de parte mía a FedEx de todas estas entrevistas de regresión que tú has hecho y no quiero que me respondas hoy quiero que me respondas uh -huh. y te dejo, te dejo como En la pausa larga diríamos <risas> Exactamente. Eh, de, esta, de estas entrevistas en regresiones que tú has tenido de estas sesiones ¿cuántas vidas pasadas has logrado tú encontrar en tus pacientes o, o en tu entrevistado por decirlo así? pero no me la respondas hoy bueno, respondí. Digo, la digo. Sí, sí, sí. ¿Te parece que la dejes uh -huh. como para que te la voy a volver a preguntar en esta segunda? Patudamente te pido que nos volvamos a, a ver nuevamente y me puedas repartiendo quizás el programa con esta pregunta. Porque uh -huh. yo sé que a muchos también le viene esta idea de es decir, pero ¿cuántas veces podemos volver uh -huh. acá? ¿Por qué volvemos Claro, y eso te digo, no solamente a través de esto, de las regresiones, sino también con la otra, con los registros completos del alma, ahí te dice cuántas exactamente tiene, y no solamente acá, así que la dejo buscando sí. acá en la tierra. Sí, claro. Dice... Mira, si tú necesitas ayuda, necesitas que te promocionemos, promocionar tu canal, tus libros. Por favor, o sea, Exacto. este canal Exacto. está abierto para ti. Sí. En lo bueno, que te podamos ayudar. Y eso, estoy olvidando. Tus redes sociales, Fedex. ¿Cómo se bueno, pueden, pueden encontrar el, los chicos Lo principal, o sea, bueno, siempre digo, la, la página que tengo es frecuencialalma.net y ahí mm -hmm. van a encontrar videos. O sea, cómo acceder al canal de YouTube en YouTube, siempre digo, bueno, perdón que no sea tan activo en YouTube, pero... Eh, a mí, viste, bueno, al hacer muchas terapias todos los días... Eh, me, me queda muy poco tiempo de hacer videos... Como, bueno, he hecho muchos videos antes, porque antes también me tocó la parte también de, de, de producir... Entonces, sé que cuando uno edita un video tiene que renderizar... Y, y claro. otro. Pero bueno, de a poquito... Comparto algunas cosas, otras entrevistas. Y, y sobre todo ahora estoy haciendo unos podcasts que ahí pueden encontrar. Entonces me pueden encontrar como Fedex Cabalín en YouTube, que ahí está el canal. Y por Facebook, bueno, Facebook ya está lleno, ¿viste? Fedex Cabalín también. Por lo menos la página personal está llena, bueno, el perfil. La fanpage, ¿viste? Bueno, la página. Ahí sí pueden. Pueden entrar el otro, bueno, tengo ahí todavía, eh, no puedo agregar más amigos porque bueno, eso de que 5.000 no te deja más mm, claro. Pero bueno, en Facebook me pueden sí. encontrar, Instagram también, que ahí también estoy medio... Eh, pasa que bueno, trato de, de, de bajar información eh, para bueno otro libro que, te, bueno, que estoy eh, escribiendo y también porque me encanta hacer sesiones de transcomunicación instrumental que podamos hablar en el programa cuando esté de vuelta. Wow. Es, Viste que te estuve mostrando algo. Sí. Entonces, bueno. Eso está genial. Es como que eh, de a poquito les voy compartiendo algunas cosas. Entonces, bueno, en Instagram figuro como Frecuencias del Alma. Pero bueno, en Frecuenciasdelalma.net ahí están todos los links. Pero bueno, en YouTube ya pues, empecé ahí a subir algunas cositas. No crean que hay mucho ahí, pero bueno, algo algo van a encontrar. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Y también y siempre tipo... digo, por ahí, bueno, perdón si les tiro la data, digo, sobre todo uh, al principio, uh. pero bueno, les, les trato de ir contando eh, a medida que también voy, bueno, voy recordando algunos momentos, pero bueno, sí, sí, trato de que siempre... Entendible, por lo menos para las personas que súper entendible, Uf, bueno, Oye, bueno. Tú, tú explicas muy bien. Sí, sí. De, sí. Y, y, y discúlpame, discúlpame, David. discúlpame David, porque la gente se puede confundir. Se pronuncia cabalín, pero se escribe no, bueno, caballín. caballín con dos Exactamente, L. Con dos L. En fin. Entonces, Ténganlo presente cuando lo busquen. Fedex cabal, cabalín, como se pronuncia, y como se escribe, caballín. es caballín. Así que. No, vale. Uh -huh. No se equivoquen, chicos. Esta está la página net, de FedEx. Y un gusto este tenido, estimado. Ha sido un placer, Oye, un imagínate, lujo. Imagínate, dos horas y diez minutos. once ah, once, sea, decía. No, bien, no, bien. No, no, es, no, es, no ha sido como tú decías, no has dado la lata, hermano. Eh, ha sido al uh -huh. contrario. Agradecido de tu conocimiento, agradecido de tu experiencia. Los chicos que están viendo la transmisión también. Eh, y como te digo, te reitero esta invitación para un futuro próximo, no muy lejano y obviamente eh, que si podamos compartir tu material en nuestro canal las puertas están abiertas de manera virtual, entre comillas para que podamos ir generando estos lazos de amistad y de conocimiento bueno Voy a decir, decir algunas últimas palabras para el cierre para los chicos porque yo ya la verdad Mira, satisfecho siempre con la, digo, con la conversación. escucha hablar de esto digo cómo uno puede conectar viste O pueden empezar ahora de que cuando se vayan a dormir siempre digo la persona eh, cuando se va a dormir puede hacer una pregunta viste al, al ser o al maestro que quieran galáctico no el que sea se hace la pregunta cierra los ojos viste Cierra los ojos, calma la mente, si viene alguna imagen así como vino se va. Y en algún momento ya va a ver que esa persona, no sé si hoy, pero con práctica, va a recibir una imagen o palabras como recibieron estas personas en regresión. Entonces siempre recomiendo eso. A la hora de dormir, ya sea la noche o la siesta, hagan ese ejercicio de relajación, cerrar los ojos. Si quieren hacer la pregunta ¿Quién fui en otra vida? Y, y les va a llegar Ya sea a través De una imagen de un flash O a través de un sueño Porque yo le digo mm. No le van a mostrar algo que no tenga nada que ver Salvo que es un sueño Muy loco Y, y, y que la persona la descoloque Pero si tiene sentido eh, Con esa técnica Los va a ayudar a, a conectar Simplemente Haciendo la pregunta, cerrar los ojos, calmar la mente. Si se quedan dormidos una noche, no importa, lo intentan el otro día, pero en algún momento van a recibir, así como lo recibieron estas personas. Nada más que acá es una técnica que lo hace uno, es como, no es una autohipnosis, pero bueno, es un, un, un auto, viste, consulta que se hizo, que se hace la persona. Entonces, y funciona, te digo, ¿eh? con práctica funciona. No, muchísimas gracias mi querido amigo Bueno, un gusto y gracias, bueno, Felipe, Darwin por, por invitarme y bueno, que sigan No, gracias a ti Excelente claro. bueno, y un saludo para todos Así que, bueno, un abrazo gracias, eh. mi querido amigo Muchas sí, gracias por todo, gracias. comunidad, bueno, muchas gracias nada. por asistir, por estar con nosotros y acompañarnos bueno, Muchas gracias, amigos. bueno, todas las personas ahí, toda la comunidad de ustedes Muchas estamos gracias. Viendo. Nos, vemos. Chao. Ojo, nos vemos mañana en los tours, chicos. Nos ah, los mañana en los tours, justamente. Nos vemos. Bueno, <risa> bueno, chao, bueno, chao, chao. gracias.